El mundo del béisbol oh. Fíjate lo que te voy a decir Aquí se vino a hablar de vela, no de otra cosa Hola hola a todos. Ya me estoy haciendo dueña de este espacio y me siento muy muy agradecida, muy agradecida con, con Julián Eduarte, con Roberto López y con Alberto Marine, que son los que siempre están tras cámaras. Buenas noches, señores. Hoy, como cada domingo, estoy representando a nuestra comunidad de vela cubana eh, gracias a todos ustedes por su apoyo. Quisiéramos sugerirle que si no se han eh, suscrito, que por favor lo hagan en nuestras redes sociales de Vela Cubana entre la pasión y lo competitivo. Esta noche estoy muy emocionada. Tengo a otro grande de la vela aquí con nosotros y amigo personal. Lo conozco eh, hace muchos años y para mí es uno de los atletas incansables excelente entrenador, que nos ha representado a nivel internacional en las dos áreas, pero yo sé que ustedes quieren hablar más con él que conmigo, así que vamos a darle la bienvenida a Osvaldo Padrón. ¿Qué, Hola, tal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Eh, eh, bueno, no me creo... A, ahí vi la, las cosas en, en Facebook, no me creo tal. Eh, creo que no me alcanzó el tiempo. Pero... Nada, encantado eh, de estar aquí con ustedes y hablar un poquitico de, de lo que fue mi, mi carrera deportiva y de, de las cosas que, que hicimos, porque eso fue eso fue, eh, eso fue una, un trabajo de todos, ¿no? desde la base, desde el comisionado, los entrenadores, los atletas, los muchachos, que año tras año me venía a buscar a la casa desde que era pequeño a, para ir a entrenar, eh, que eso lo voy a contar más adelante. Eh, nada, es un placer estar haciendo un tremendo trabajo, tú, Duarte, ahora Bertico, a, a Bertico al cual le tengo un, un cariño muy especial. Y nada, gracias por invitarme aquí. Eh, había estado con mucho trabajo, eh, no estaban mucho en las, las últimas entrevistas. Me hubiera, estado, me, hubiera, me hubiera gustado estar en la del Chen, en la de, en la de Ernesto, me hubiera gustado mucho. como amigos, hicimos amigos. Y eh, hemos compartido muchas cosas juntos. Eh, nada. La verdad es que te, te habíamos caído atrás en mucho tiempo, o sea, llevamos, estábamos locos porque tú estuvieras por aquí, ya, ya nos hacía falta y mucha gente había preguntado por qué no habíamos hecho tu entrevista, eso te lo dije cuando, cuando hablamos sí. nosotros, sí. Eh, y es la realidad, y sí, créetelo, porque eres uno de los grandes, y todo el que te conoce sabe que es así, y veremos a través de la hora todas las muestras de cariño que van a estar ahí a pie de, al pie de la pantalla. Oja, pero antes de, de entrar entonces en el deporte, eh, como dijimos, eres uno de los grandes en la vela y lo has demostrado, tanto como entrenador como atleta. Eh, pero primero queremos que nos describas cómo es Osvaldito, cómo eres tú en persona, como persona. Mira, es, de, es difícil, muy difícil uh, describirse a uno mismo, ¿no? Eh, eh, soy una persona... Um, que, que soy amigo de todos, de todos, eh, soy una persona muy abierta, muy sincera, eh, soy muy intenso, tengo ese problema, tengo, soy muy intenso, soy muy apasionado, y, y digo las cosas como van, ¿no? Eh, eso me ha causado muchos problemas, aparte de beneficio a veces porque... Pero me ha causado muchos problemas, entonces he, he, he tenido con, el, con la madurez, ¿no? con la madurez que tengo, he tenido que, que aguantarme las cosas y, y las muchas veces, aunque esté mal, y ser un poquito más polite, ¿no? Eh, Martín más... decía que la hipocresía es parte de la educación formal y entonces eh, aprendí a ser un poquito hipócrita, ¿no? Es difícil. Eh, eh, creo mucho en la fuerza mental, creo que es la diferencia, la casa de la diferencia, no los músculos, no... Cualquier cosa, creo, si te crees algo, es una de las cosas que veo siempre en el, en el atleta que viene a mí. Eh, no importa la edad, no importa la musculatura, la, la, la capacidad física que tenga, siempre me importa la, la disposición que tenga, la disciplina. Esas cosas son las que miro más que otra cosa. Así es. Eh, eso habla muy bien de ti, Oba. Oba, sabemos que eres de Caivarién, pero quisiéramos saber un poco más de tus inicios, de tus comienzos. Por ejemplo, vamos a empezar. Eh, hablando, háblanos de a qué edad llegas a la vela, a través de quién o cómo, qué te motiva a llegar a la vela. Mira, um, como te dije que era muy apasionado, la vela hay que ser un poquito flemático, ¿no? Eh, no me gustó nunca la vela, es decir, eh, ni de los inicios, ni cuando la navegaba, ni, ni me gusta ahora. Es decir, me gusta la competencia que trae la vela, me gusta todo lo que envuelva la vela. En cuanto a los conocimientos que tienes que tener, la velocidad, el agua, todas esas cosas. Pero la vela como tal, eh, es decir, te estoy hablando de, de apasionado de la vela comparado conmigo, ¿no? No soy eh, un tipo que tiene que ir todos los fines de semana o una vez cada dos semanas tiene que ir a, a navegar porque le hace falta el agua, le hace falta el contacto. No, no, no lo considero así. Si, si hay un grupo, voy y me meto y navego y, y les grito igual que cuando estaba entrenando. A veces tengo que bajarle porque me pongo muy intenso y yo no estaba acostumbrado a esa intensidad. Entonces... Eh, no me gustaba la vela, yo era muy bueno haciendo otras cosas, natación, eh, estuve en judo inclusive después de, do, de ser campeón nacional dos veces en 11 y 12, eh, dos años consecutivos, me fui para el judo, allá me fue eh, el tío mío a buscarme, eh, pero bueno, eh, empecé en el 78 creo, 77 o 78, yo, yo soy muy malo en, en cuanto a la fecha, nunca me, me gustó enmarcarme o tener un escédulo o Seguir una rutina o algo de eso. Eh, y, y, y sigo así hasta ahora. Me es muy difícil. Me he ordenado un poco, pero me es muy difícil. Empecé en el 78 con uh, un primo mío, Mandy, Mandito Rodríguez, Rodríguez eh, me dijo, ¿por qué no te metes en la vela? ¿Qué esto que lo otro? Porque mi mamá no me quiso dejar ir en natación a, a, para Santa Clara, que era donde estaba el Marcelo Salado, donde estaba la ida la, la, la, de natación. No, no había natación entonces cuando yo en Calvarín empecé a hacer, a pasar a, ya que tenía un buen nivel, me cantaron para para, para el Marcelo Salado y mi mamá no me dejó ir, tenía siete años, ¿me entiendes? Un chico para estar, para venir los fines de semana, estar la semana completa ya, y mi mamá no me dejó ir. Entonces, ¿qué otra cosa voy a hacer? Eh, viene Mandy y me dice eso, y yo ni sabía que el entrenador de última era tío, era tío mío, era mi tío, tío político, pero era mi tío, estaba casado con una tía mía. Y, y yo voy allá muy penoso, porque lo había visto en la familia, pero no sabía ni que era entrenador de los Juros. Y entonces empecé como a los nueve años, creo, o los diez, por ahí. Y empecé y Mandy me llevó, fue el primero que me montó en un barco, cha, cha, cha, cha, cha, ese del y me encantó. Eh, empecé a tenerle, iba todos los días, eso sí, siempre yo no, nunca faltaba un entrenamiento, siempre estaba allí. Me recuerdo que se reunían una cantidad de niños, como te dije anteriormente, y nos íbamos por la carretera de la playa aquella, que tú, tú has estado en Caibarín, sí. agarrando cangrejos, esto lo otro. Tengo una anécdota que no puedo pasar sin decirla. Eh, José Luis Gutiérrez, el papo, estaba allí, en ese grupo. Nos levantábamos a las 6, 7 de la mañana y nos íbamos para la playa. Y íbamos acabando con todos los cangrejos que le giran, el... Y un día agarramos un cangrejo y se lo damos a uno de atrás, que era un payaso. Luisito se llamaba, era un payaso, era un payaso. Y yo lo siento, bla, bla, bla, bla, bla. y le agarramos el cangrejo y le agarré el cangrejo por las muelas, ¿no? Y empezamos ahí a, a agarrar, a, a seguir con otros cangrejos, que esto es lo otro. Y de pronto siento que me tocan con un codo y me hacen. Uh, uh, uh. Le empezó a hacer así el cangrejo a la lengua, el, el cangrejo le agarró la lengua. A esa hora, ¿cómo le sacamos la, la, el cangrejo? La... Entonces, todos éramos muy chiquitos, teníamos 10 años. Dios. 11 años por ahí teníamos, 10 años era lo que teníamos. Y uno, hazlo, que si no sé qué, no, que si no sé cuánto, que no sé qué. Y yo le dije, mejor le partimos la muela y le abrimos el cangrejo. La muela cangrejo, ¿no? Entonces, la, eso es una, una de las que no se me podía pasar de una de las cosas que así. Graciosa. Lo demás, yo era el más malo de todo el mundo. <risa> el, malísimo, malísimo. Yo era el más malo. Yo llegaba todo el mundo a tierra, estaban almorzando, comiendo, porque hacían el melón el viejo melón hacía unos arroz amarillo con pollo que, que eso es lo más rico que tú pudieras ver con un refresco instantáneo rojo no se olvida eso nunca y era una fiesta y yo era el último que llegaba yo era el más malo eso es. pero ahí seguía a, a, seguía tratando pero Raúl Estelio León era era el entrenador un, un tipo que, que sabía mucho de Vela pero eh, empezaba a navegar en pareja con, con otro que sabía más que tú hasta que tú empezabas a agarrar después te dan el timón porque no había barco prácticamente, no había barco nunca no había un entrenador detrás Yo estuve hablando con Albertico anteriormente hace como a las 7 tuvimos tremenda como una hora creo que estuvimos conversando y el, el entrenador estaba en un muellecito que había de piedra eh, estaba ahí debajo de un pinito eh, ahí se ponía Rael Estelio y Emilio que entró después eh, tremendo, tremendo tipo, un tipo que sabía mucho de lo que era carpintería. Nos ayudó mucho ahí. De velas no recuerdo si sabía mucho. Eh, hace muchos años, hablando de hace más de 40 años. Y, pero um, fue muy lindo porque era más pasión que otra cosa. Íbamos allí y, y había que llegar primero para agarrar la escota, el mejor barco, esto, el otro. Entonces, el que cogía primero era el único que se quedaba. Era, era una regata, porque en Cabernet siempre hacía el viento del mismo lado, ¿no? Del noreste, creo que es. Y, no, y era ceñida a la, a la playa, que había una baliza allí, y íbamos con un estacón que había por allá, que era el riche. Después íbamos para la, pa la pelacuje, y de ahí veníamos ceñida para la, pa la playa, para el muellecito, ese trabé, y terminamos en una balizita que había ahí, la puntica del muelle. Ahí se daba la salida, ahí terminaba. Entonces, el, el que quedaba primero no, no rotaba. Entonces, si tú llegabas llegaba primero y cogías mejor barco estabas más tiempo en el agua, ¿no? Tenía que ser que el árbol te pasara en la salida o algo de eso que tú no pudieras coger primero. Había mucha diferencia de bote. Así era, fue muy... Eh, fue muy lindo. No, no era más tanto como físico, aunque yo siempre tuve un buen físico nadaba mucho. Nos ponía, nos ponía a hacer ejercicio. Era un tipo que sabía mucho, un tipo de mucha metodología. Eh, sabía mucho, de verdad. Uno de los tipos, eh, uno de los entrenadores que más... Aunque no éramos muy cercanos, nunca fuimos muy cercanos, no sé por qué... Eh, no fuimos muy cercanos. Eh, sé que era un tipo que sabía mucho de vela. Enseñó mucho a Nelly. Eh, y una de, la, de, las, de las diferencias que hizo Nelly en el SNAI fue que él se montó, porque fue campeón nacional de SNAI. Y entonces yo también, como te dije anteriormente, vine, eh, vengo de una familia de, de, de velistas. ¿no? Mi papá fue campeón nacional de, de SNAI. Mi hermano fue campeón en Savo 11 y 12. Eh, un poco regado. Eh, pero mi papá fue campeón inclusive, clasificó para un campeonato panamericano y no sé qué fue lo que pasó, que no lo llevaron a él, llevaron al que quedó segundo. Eh, esa, eso es lo único que sé. Hablé con él varias veces, pero nunca me dijo realmente de, de 14 regatas que metió, eh, 14 regatas que tiraron, metió 14 primero y 3 segundos y llevaron al otro, no lo llevaron a él. Eh, no voy a decir nombre pero bueno. Eh, fue así, entonces se retiró de la vela, no navegó nunca, no tuve suporte, nunca vi a mi papá, una sola vez vi, lo vi, eh, yo había clasificado para un campeonato nacional, clasifiqué porque el, el que quedó segundo se fue en otro barco y yo agarré la plaza, fíjate ¿sí? este señora sí era malo, eh, era muy malo, eh, yo no sé cómo yo estaba ahí, entonces ese se fue para otro, entonces yo era suplente y agarré allí. Y el que estaba de primero iba a 300 metros de mí. Y mi papá vino un día y me, me dijo, que fue el único día que lo vino a, a venir a, a verme. Me dijo, eh, ¿y a ti cómo te va Estaba yo volando el, el barco. Y me dijo, ¿a ti cómo te va Ah, aquí, bien. ¿Y quién es el mejor aquí? No, a Y ah. ¿por qué? Y yo le digo, porque fulano. Para mí es. Si yo lo voy a mirar para acá, yo voy mirar para acá, bien entiendes? Es decir, eh, lo recuerdo muy claro, ¿no? Y me dijo, él es bueno, buenísimo. Y me dijo, nadie es mejor que tú. Igual, sí. ¿Cuántas cabezas tiene él? ¿Cuántos cerebros? ¿Cuántas manos? Y mi papá era un pescador, ¿eh? Tiene cuatro pies, tiene siete manos, brazos. ¿Cómo, cómo es la cosa? porque Entonces, me, me quedé así en eso. Faltaba una semana para el campeonato nacional escolar. Yo no tenía ni... No había pronóstico para mí, ni siquiera ni de medalla. Bueno, terminé ganando el campeonato de la semana. Bye. A una Bye. semana. Ahí, ahí, ahí salió entonces fuera, Osvaldo oh, padrón, Osvaldo padrón, baldito, baldito, baldito, baldito. Eh, y eso me sirvió mucho para, para no poner eh, diferencia entre no sentirme menor que, que, que, que nadie, ¿me entiendes? Entonces, eso sí lo recuerdo. Fue la única vez que me fue a ver. Mi papá nunca fue de, de como... <tose> como Nelio, los padres siempre estaban ahí, Ana y toda esa gente nunca fue de, de eso, ¿no? La verdad es que independientemente de que no haya ido, eh, sí queda demostrado una vez más que muchísimas veces estos son deportes de trascendencia familiar. O sea, siempre como que sí. en la, eh, siempre hay alguien involucrado, yo creo que la única que no, que no cumple con eso soy yo, pero, pero normalmente sí. Eh, siempre hay una trascendencia familiar. Sí, en mi familia, José Padrón es primo, hermano mío. Tú me dices eh, Padrón, eh, para mí, eh, Rogelio, y ahorita voy a hablar de él, Rogelio y, eh, fue el, el mejor atleta escolar y juvenil que, que hubo en Cuba junto con Abel del Río, que después voy a hablar, tengo una foto ahí eh, con él, que me lo, me lo llevé. Fue un placer tenerlo porque... Eh, estaba muy adelante de lo demás, ¿no? Eh, estaba muy lejos de, de, de todos nosotros. Roger nunca perdió un primer lugar en los campeonatos escolares. No de que haya perdido un primer lugar, no. No perdió una regata wow. no, por año en, en campeonatos escolares. Una regata, eso es, eso es bien difícil de, de, de lograr. De lograr. Eh, sí, y entonces William Padrón, hermano de, de, de José Padrón, en un campeonato juvenil, eh, habían cuatro, cuatro modalidades. Estaba uh, Finn, eh, Snipe, Tabla Vela y 470. Y Roger ganó el Snipe, yo gané el fin y eh, William ganó la Tabla Vela. Sí. La sí. La pues sí, ¿ves? Tu familia yo creo que por mucho más de una herencia eh, deportiva de Vela. Oma, eh, qué bonito, cuántas historias bonitas tienes tú de Caibarín. Y hay mucha gente que le tiene mucho cariño, yo le tengo mucho cariño a Caibarín y tengo amigas que hace años no veo, pero tengo esperanza que algún momento se... se, sí, se... Una, que te interrumpa, una de las ambiciones mías eh, es llevar una regata a Caibarín. Creo que la gente de Caibarín se merece eso. Eh, no he visto, yo he viajado he viajado como, como, como, como todos los entrenadores que hemos estado aquí, o como, como los entrenadores de Cuba, los atletas de Cuba, he viajado mucho, y le he visto un, un, un pueblo, una ciudad, que sea más tan entendida de la vela, y que sí. sea tan fan de la vela, y, y yo creo que Cayo se ha perdido eso, y, y de una forma u otra es uno de los planes grandes que tengo. Déjame sí, ver si se puede. Qué bonito, sí, qué bonito. Bueno, tú eres, muy, tú eres muy enfocado, así que proponte lo que de pronto lo logras. Sí, sí, ¿Sabes? tengo, es uno de los planes aquí la verdad es que sí, todos tenemos recuerdos muy bonitos de caivarián y, y, y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando dices que es un pueblo muy muy entregado a la vela, o sea, es un pueblo que todo el mundo sabe de vela y, y, y lo disfruta y lo vive, eso eso realmente, yo tengo una anécdota muy graciosa, pero eso será en otro momento. Eh, sí. ola, y ven acá, y entonces, ¿qué barco navegados, ¿Qué, qué barco o qué evento te catapultea hacia el equipo nacional? Uh, me encanta, eh, yo subo en cadet eh, yo navegué cadet y, y quedé segundo en el ranking nacional y el Colorado Hildo Maza quedó primero entonces nos subieron a los dos y nos pusieron patrón y rumete, pero Hildo era, un, era muy regado ¿no? entonces no duró mucho allá y entonces eh, Nélido Tenía problemas uh, con el grumete y entonces me agarró de grumete. Tuve un año navegando con Nélido Manso. Mm. Eh, después eh, Nélido oh, empezó, se regó un poco, yo me regué también eh, y nos bajaron a los dos. No por, no por resultados, sino por, por, por otros problemas. Yo llego a Cagarín de nuevo y no entreno más. No, no quería saber más de vela. De tengo a veces esas cosas que me, me alejo de la vela y necesito un tiempo. Bueno, me agarró uno de esos y dije que no iban a ganar más, que iba a estudiar cualquier cosa, medicina, no sé, cualquier cosa. Me puse en la escuela. Eh, y Pedro Luis Suárez, el langosta, eh, me cae arriba. Pasaron dos años, yo no navegué más, pasaron dos años y Pedro me empieza a buscar por donde que me veía caminando para la playa. Me, me alaba, oye, Juanito, que no sé qué, para aquí, para allá. Y te voy a subir para la vez otra vez. Y yo dije, no, yo no voy a navegar más. Y no voy a navegar más. Y no, coño, que tengo aquí como cuatro o 5. Tenía unos tipos grandísimos, inmensos. Y navegando, fin. Y le dije a mi fin, no me gusta. Chaleco peso ese. Para aquí, para allá. Bueno, ahí siguió él ahí batallando, batallando, batallando. Hasta que un día me agarró y me metí para la base de vela. Y me puso un chaleco peso y me monté un, en un fin. Eh, dio la salida, le gané a todo el mundo. Estaba hablando, yo pesaba 72 kilos, 75 kilos, por ahí andaba yo, y los demás estaban en 80 y pico, 90 kilos, Rolando, El Moro, eh, Reinaldo, no me acuerdo sus apellidos, eran tipos grandes, tenían 17, 18 años, pero eran inmensos. Y entonces le ganó a todos y se volvió loco, eufórico. Me dijo, mira, que no sé qué, que no sé cuánto, que no te vaya, que y agarré me fui, y estuve como dos meses más, y él me fue a buscar, y me dio, y me dio, y me dio, y me dio, y me dio, hasta que empecé ya a entrenar más regularmente, ¿no? Me dio un barco para mí, eh, iba todos los días. Quiero hablar de esto, esto porque eh, nunca más sentí ese, ese ese esa relación con un coach, ¿no? Eh, tuve coaches después, pero como, como Pedro, uh, nada, Pedro me hacía cosas que me robaron una, una pateca del barco, me la, me, se la llevaba y de pronto, me robaron una pateca, Pedro yo dije que tienes que estar, me enseñó a estar pendiente del barco, ¿me entiendes? me enseñó a, a tener la cuenta de todo de cómo iba todo el camino, de esto, lo otro me enseñó mucho eh, me dio mucho impulso, me dio mucha energía a veces los atletas cuando están frustrados o algo de eso, no hace falta eh, el entrenador se viene a convertir como un un, un padre para el, para, el, para el atleta y uno necesita eso, necesita que cuando tú estás en los rounds, eh, necesitas a alguien que te ponga la mano en el hombro y digo, oye, campeón, esto pasa, tú vas a ver, mira, lo que te pasa es esto y este, este, que encuentre la forma de, de volverte de vuelta en el camino. Y entonces me puse a navegar, llegaron unos barcos nuevos, rusos, y todo, habían 40 fines. Mm. Y José Padrón, porque yo no contaba, ellos no contaban conmigo, no pensaban de que yo fuera a quedarme entre los 10 primeros. En el campeonato de fin, era un sueño, venían había en el, en el equipo nacional nada más, nada más habían seis, y habían como seis más en el equipo nacional, es decir, a mí que le ganara uno o dos en el equipo nacional era un milagro, ¿no? Pero hay un campeonato que se cruza con el campeonato nacional, y yo agarro el, el, el puesto de José Padrón. José Padrón era eterno en el, en el equipo nacional, un finista, para mí el, el, el, el mejor finista, la verdad, muy lindo del fin, había que verlo, era un es un, una belleza, es una verdad. Eh, y me ponen por él, para ver, me piden el 15. Bueno, terminé cuarto y tercero, cogí da de bronce. ¿Qué? Entonces, fui para La Habana después, vino José Padrón y vino José Iñáñez, y en La Habana quedé detrás de ellos, le gané a todo el mundo, con, la, con las difíciles condiciones que hay en La Habana, tenía 17 años nada más. Le, gané, a todo bueno. parte, le gané el campeonato nacional juvenil. Se lo gané al Nahue, el Nahue era duro, también llevaba unos, unos cuantos años en la espa Nacional, eh, y, nos, y me suben para el equipo nacional, no para la espa, directo al equipo nacional. Eh, fue una de las flotas más, más, más fuertes que había en ese momento, eh, eh, porque hubieron muchos regateadores, como hubieron muchos fines, regateadores que se habían retirado, como Montejo, como, como El Burro, eh, como toda esa, toda esa gente se puso a navegar y tener 17, 18 años, y ganar de esa gente eh, fue algo para mí, una de las cosas más grandes que, que me ha pasado. A mí. Después, en el equipo, eh, bueno, eh, me imagino que vas a hacer otra pregunta, ¿no? Que esto se acabó, ¿no? No, pero, no, no yo, estoy, yo estoy fascinada contigo, Ova, porque tú tienes mucha historia, tienes mucho que contar y esta es tu noche. Así que todo lo que tú quieras decir. Sí, entonces, el equipo nacional me, me, me pareció más, más frío, más. y uh, Depende de, lo, de ti, ¿no? Eh, considero, aparte a, a, a de amigos, mi amigo acá Carlos Elmira, un, un, un amigo muy grande, un tipo eh, que a, siempre me acerqué y, y que me tiene mucho respeto, igual, igual que yo a él. Eh, pero creo que el, el, el trabajo del meme fue como lo conocemos cariñosamente, era, él era el sustento del equipo nacional. Eh, el Meme dirigía todo, el Meme tenía la cuenta de todo. Entonces, me, me parece que un poco eh, no se pudo enfocar en nosotros. Como nosotros teníamos tanto nivel, es decir, nosotros eh, él, él, él, éramos seis y, y cuatro de, de la España Nacional éramos diez finistas ahí. Yo creo que nos daba mucho nivel y él, él se... Él se, se se enfocó mucho más porque tenía muchas responsabilidades, ¿me entiendes? Eh, nos faltó eso, un poco. Eh, aparte de una estrategia una persona, un tipo que le tengo un, un aprecio, pero el equipo nacional funcionaba gracias a Carlos Hermito. Eso, oh, cuando yo me retiré, yo me acerqué a él y, y me enseñó mucho, planes de entrenamiento, esto lo tenía una capacidad tremenda, tiene una capacidad tremenda, y, pero eh, eso le, le faltó un poquito a él, y cuando se fue a recuperar, cuando se fue, trató de recuperar, ya era un poco tarde, eh, me parece. Aparte de, de, de todas las condiciones que había en, en Cuba para, para entrenar equipo nacional, raramente tú tenías un barco en el agua. Eh, como yo te dije, eh, yo le dije a vertico estaba hablando con con cuando tengo, en, en, en una semana, en un fin de semana, o sea, un niño aprende más que lo que yo aprendía en un año. Wow. Yo te entiendo, te entiendo perfectamente, Ojo. Eh, estando allí ya en el equipo nacional y pasas todo este tiempo, o sea, eh, nos dices que subes en la modalidad de fin. Y, fin sí. Exacto. Y nos contaste parte de esto. Pero yo recuerdo que yo te conocí en, en, en Lázaro. Sí, porque eh, el fin llegó un momento que, aparte que es un barco mucho más caro, eh, empezamos a, un poco más a, a intercambiar con el, con el... Siempre se intercambió con el láser. Siempre se intercambió con el láser y a mí realmente me gustaba mucho más el láser que, el, que el, las pocas veces que pude intercambiar, porque me tenía más como parafinista que como para paralacerista, ¿no? Por mi tamaño, en aquel momento yo pesaba unos 90 kilos, por ahí, 92 kilos, era Estaba bien, grosamente, digamos... Es decir, me, me, me catalogaron más como, igual que José Padrón. José Padrón le costaba mucho trabajo bajar. Eh, pero en un momento dado, ah, desapareció el fin prácticamente. Eh, y ya se hizo se hizo olímpico. Entonces decidimos hacer un poquito más de fin, de, de laser que de fin, ¿no? Y después del 92, no creo haber navegado otra vez eh, fin en Cuba. No, no creo. En, 29, después, o en el 90 gané dos campeonatos nacionales, y fin. Tenía 20 años, 21, por ahí tenía. Eh... Esa, esa, sí. foto tía, esa foto tuya nos encanta, mira qué belleza. Sí, eso fue aquí, regresé un día y me monté en un barco, que estaba, por cierto, malísimo, todo estaba bien malo, y me monté ahí y fui a un campeonato nacional de Leicester. Qué lindo, súper lindo. Eh, ova eh, entonces eh, ya pasas de, de fin pasas al láser y entonces sí. ya estando en, en eso quiero, quiero, decirte algo, quiero decirte algo que cuando yo me seleccionan para ir para el equipo nacional, yo estaba en Caibarín y a mí me hacen el llamado militar en agosto y me van para el servicio ay mi madre Estuve cuatro meses y medio porque todo el mundo estaba de vacación y nadie hizo no sé qué pasó, nadie hizo lo que tenía que hacer y, y me fui para el servicio, cuando iba una vez estaba con un par de botas, y me metí, hice la previa todo, me metí eh, cuatro meses y medio, me sacaron en diciembre ay, me... pero me trataron no como que voy a cumplir no, seguí pasando el servicio pero en el equipo nacional, entonces no podía viajar wow. pero desde el 80 y creo que fue 87, 88, creo que fue 88, sí, 87 estuve hasta el 90, 91 sin poder viajar, no pude viajar nunca ay mi madre, okay. no necesitaba una firma de no sé quién, de no sé cuánto y todo, otro, no, pude, no pude, viajar. Pero, pero ¿ves por qué decimos que tú eres uno de los grandes? Tú eres un guerrero. Eres un guerrero, tú has ido y, ven y, ir y, ir y venir, tu, tu vida ha sido un constante ir y venir de la vez, sí. y, lo, y lo mejor de todo es que cuando regresas, regresas con más brío. Regresas con más fuerza y siempre te, te antepones a cualquier dificultad y al final la vida es esa la vida sí, sí, sí, sí. Es, es, es un trabajo mental es ¿eh? si tú y, y vuelves otra vez y, y lo ves de otra forma y yo necesitaba esos tiempos me parece que fue una una, una lesión de de cuál, a cuán afortunado estuvo aparte de tu trabajo no hace falta también aparte del trabajo de uno uno sea capaz hace falta un poquito de suerte no y qué suerte tienes de estar de poder, porque el servicio, a mí nunca me ha gustado los militares, jamás. Yo lo veo, no creo que a estas alturas todavía hayan fuerzas militares en el mundo para pelear, ¿por qué? En vez de juntarnos, no, no, no, no entiendo, yo no entiendo lo militar nunca lo he entendido, jamás lo he entendido. y hay que defender, bueno, hay que defender, pero yo nunca he entendido lo militar jamás me cabe en la cabeza de que haya todavía a esta altura de armas. Entonces, metido ahí cuatro meses y medio, y todavía tuve que seguir. Si hacía un llamado, una guerra, a mí me llevan para allá. Yo seguí en el servicio, es decir, en La Habana. Claro, claro. Ah. La verdad es que, que son retos. A a Esa es una, una de mis preguntas, pero ya me la contestaste anticipada. Yo te iba a preguntar que cuáles fueron tus retos estando en el equipo nacional. Eh, porque sé que, sé que muchas veces eh, se cree, ¿verdad?, que, que todo es más fácil y al final hay cosas que hacen que uno tenga sus altas y sus bajas y, por ejemplo, hasta los mismos cambios de barco, o, o, o no sé, eh, en el caso tuyo sentiste que hubo, que fue para bien, nos decías, el cambio de fin al láser y hubo algún sí. reto físico, algún reto eh, eh, técnico, táctico, no sé, que tuvieras que haber enfren enfrentado para lograr eh, navegar en el laser? Pues no. Um... A mí me, me cayó el láser como si lo hubieran hecho para mí. Inclusive hubo atletas que se retiraron, que no pudieron con esa esa esa, esa uh -huh. ese hiking, como decimos, esa banda uh -huh. eh, eh, de trabajar de peso y llevar ese barco plano. Eh, el, el fin tú subías de peso, te ponías el 90 kilos, 92 con las bolsas aquellas, y tú te colgabas eh, y hacía falta peso en la borda, pero no estirarte completo peso. Eh, tú no te podías recogerte, recogerte empezaba la ola, el barco no siente la palanca que estás haciendo aparte que hay que trabajar de afuera, no es solo colgarte, de afuera ahí necesita mucho trabajo de escota eh, que a mí me, encanta, me encantaba porque yo, como te dije, yo era muy dinámico, era una persona muy dinámica, entonces me gustaban otras cosas menos la vela porque era muy tranquila, entonces cayó en un barco donde eh, parece que te va a dar un ataque al corazón cuando tú llegas a la primera ceñida, llegas porque no es solo colgarte, colgarte es muy fácil. Allá afuera tienes que colgarte, cambiarte los balances del barco, todas esas cosas, que lo hacía muy interesante. Me, me vino muy bien ese barco. Yo nunca sentí como que me costó trabajo el Leicester. El Leicester no me miraba como se miraba a la gente que le costaba trabajo. Eh, vi muchos veleros haciendo el cambio y se, y se miraban. Ah, ah, sentía los mástiles. Yo no me miraba. No tuve ese problema de, de estabilidad en el barco. No no. tuve. No, me fue no, muy bueno, fácil. Para ti cambio. todo fue bien, por suerte. Sí, me fue muy fácil el cambio. Qué bueno. Eh, Olga, una cosa, siempre, siempre decimos, tú hablaste uno que otro nombre, pero quería hacerte la pregunta más específica. Siempre contamos con personas que nos acompañan a, tra a través del, del proceso de madurez como atletas, que como tú decías anteriormente, son personas que a veces, más que entrenadores, eh, se convierten en, en, en familia... Y tienen un peso significativo a través de la vida de nosotros. En ese recorrido tuyo, pudieras decir: ¿tienes algún nombre en específico que pudieras decir, bueno, esa persona eh, tuvo peso en ti, en la vela? Sí, eh, sí. Eh, te menciono otra vez, te lo mencioné ahorita, pero Luis Suárez, de Langosta, eh, tuvo mucho peso. Eh, yo siempre he sido una persona muy capaz, muy, me creo muy confiado en, la, en las cosas y cuando me pongo eh, esfuerzo, eh, pero necesito esa motivación, necesito ese, ese espaldarazo eh, que tú sabes que te vas a caer, vas a cometer un error y, y que ese hombre va a saber cómo eso. Nunca me sentí como Pedro Luis. Pedro Luis, eh, Langosta, como todo el mundo lo conocemos, um, era amazing, muy intenso, de la misma intensidad mía. Cuando oía que yo estaba en el equipo de San Caldar regado. Por todas, estábamos en La Habana, eh, andábamos en playas, eh, andábamos en barcos, eh, no sé, eh, tú sabes, se pone un poco regado, él, él me regañaba, inclusive estando ya, siendo un hombre, me regañaba, pero me regañaba duro. Me acuerdo un 31 de diciembre fui a casa de unos amigos y él estaba ahí, me regañó que, eh, que me hizo llorar eh. eh, Esa que, que Esas son las personas que uno necesita en la vida. Sí, sí. Eh, para, a mí me para me para un poco eso... En el equipo, como te dije, era, era un poco más a, a lo tuyo. Tú, tú sabes lo que tienes que hacer, tu problema y, y dale, ¿no? Me faltó eso a veces. Muchas veces tenía recaída, muchas veces... Eh, tengo problemas con la columna desde muy temprano. Eh, todo fue en, en 470. Estaba navegando con Nelly, no sé si Nelly se acuerda de esto. Y yo veo los fines navegando. Y le pido un barco, el barco a uno. Y yo ya yo, hacía rato que le decía que le ganaba ¿no? esas cosas que yo hago. Una, creo que una, tengo ese problema también a veces. A veces digo que hago una cosa, pero lo hago. ¿no? Y estaban toda la gente de la, de la Nacional Y uno me da un fin. Y me monto en el fin. Y le gano. Pero le gano bien. No de aquí a allí. No, no, le gano bien. Eh, con ventaja. Y entonces cuando vengo en la popa. Yo no sabía que el, el fin había que soltarle el pan para trasluchar. Y traslucho y la botavara me da en la columna, no andaba con salvavidas, no andaba nada. Fue improvisado todo. Me hizo ¡pam! Y me, yo me di media vuelta así no se viró, gracias a Dios. se viró me yo sentí un calambre completo en los brazos y en las manos y, y me quedé así, estático. Cuando pude mover los dedos dije, bueno, estoy vivo. Parece que estoy vivo todavía, puedo caminar. A los años después... Eh, en el 93 cuando yo vengo de, del campeonato de centroamericano empecé a tener problemas con las piernas y me dolía mucho la espalda ahí me descubren que ese golpe me había partido uh, la vez de, de, de, de 12 y la y la L1 la había partido en dos y las había funcionado y las había sonado, es decir, no había disco, tenía un puente óseo ahí entre los dos Eso me causaba mucho dolor y me fue, eh, a, dando problemas en la espalda completa, ¿no? es decir, en otras vértebras, en otras partes, en otras áreas de la columna del Pero bueno, eh, las cosas pasan y... Pero eh, nada, sí. eres un guerrero, volvemos lo mismo, ¿ves? Eres un guerrero, sí. eres un sí. eh, tuviste el privilegio de representar la vela a nivel internacional como atleta primero. Eh, sí. Podemos mencionar, por ejemplo, dos de tus de tus grandes logros, que fue en eh, Puerto Rico 93, primer lugar, y sí. Venezuela 98, según, eh, primer lugar también en Juegos Centroamericanos y por ahí, bueno, otros, sí. otras participaciones también. Cuéntanos un poco de esa experiencia, qué cosa, qué se siente representar eh, tu equipo a nivel internacional. Es muy bonito todo, ¿no? Es eh, lo que tú um, realmente me hubiera gustado haber ido a una olimpiada. Tuve, tuve, estaba en, muchas veces, pero por una razón u otra no se iba por esto, por lo otro. En el 96 no se fue, de pronto quitaron nos quitaron a el láser eh, y cosas así. En el 2000 ya ya yo no, ya no, no daba más, no, no me retiré, ya no daba más. Y se siente muy bien, eh, es muy lindo todo, um, la gente, yo quiero hablar algo de, de, de cuando las personas están en un campeonato y la gente, eh, lo que, los panes y todas esas cosas empiezan a hablar y, y, y decir que le fue mal, que le fue bien, que le fue esto, esto lo otro. Eh, la gente no sabe qué hay detrás de, de llegar a un centroamericano, llegar a un panamericano, llegar a un campeonato mundial, llegar a una olimpiada, todas las cosas, todo el proceso. Que, que simplifica llegar allí eh, es duro, es duro el proceso yo he visto gente eh, haciendo proceso, campañas olímpicas y, y es difícil a mí me, yo, yo, para mí era un gusto eh, creo que eh, nos faltó más, me, me hubiera gustado haber, haber, haber, haber crecido un poco más eh, haber ido a campeonatos mundiales, a tener el gusto de tener un campeonato mundial cosas así, pero bueno, eh, no se pudo pero sí, me, me sentí muy bien eh, en, en Puerto Rico. Eh, fue fácil, ganamos fácil el, el José Ubaix, mi eterno contrincante eh, y yo. Y en, en el 98 fue duro también, fue, había vientos de 40 nudos todos los días, se a Punto Fijo. Fue duro, eh, el ambiente deportivo, festivo, como tal, es hermoso. Es una, es una experiencia única. Eh, por eso te digo, una Olimpiada, coño, sería, hubiera sido tremendo. Eh, pero no me hubiera ido a, a, ido a gustar una Olimpiada. Como yo veo muchas mentalidades ahora aquí, eh, o el Olímpico, de Olímpico, pero quedó 40 de 40 barcos, que quedó último. no me hubiera gustado haber ido ahí. Ese tipo de experiencia me hubiera gustado, pero eh, con, con una buena preparación, con otras cosas de que, de que tú pudieras... A, con mucho respeto a todos a todos los atletas que han, que, que han estado en una olimpiada o que han estado en un campeonato mundial, mucho respeto a todos. Pero me hubiera estado ir a, un, a una regata y poder catalizar, eh, demostrar que bueno, un campeonato de campeonato. quedó tanto. Y haber tenido eso como en, en mi palmar, ¿no? De, de, de eso. No, no creo que fue suficiente regata nacionales. Por una razón u otra. Eh, pero bueno, eso, eso es lo que tengo. Te entiendo, te entiendo, y cada cual tiene sus metas, eso, eso es así, cada cual tiene sus metas. Eh, Opa, ¿tienes, eh, ¿tienes alguna medalla que le tengas algún cariño especial? De, ¿Sí? que, de, cual, de cualquier evento que hayas tenido, eh, que hayas logrado una medalla, ¿le tienes algún cariño especial, alguna medalla en específico? Mira te voy a decir algo, la, la, una de las que tengo es la, el, la primera escolar que gané, como te dije, en una semana antes, eh, mi papá me, me da eso, y, y me crecieron alas, ¿no? Me crecieron alas. Ese es recuerdo muy especial. Recuerdo una especial Estábamos eh, eh, estaba muy porque son cosas así, ¿no? Y a mí nunca me habían ganado un interilde. Eh, había ganado por dos años, las seis, en 3 y 3, había ganado. Y estaba un muchacho de Paquistín, de La Habana que era muy bueno. Y nos fuimos a discutir la última regata y me sale, me sale en un pasado. Estaba pasado, había muy poco aire. Y regresar para atrás, estamos en cadet. Regresar para atrás, en popa, en un cadet. Ya la gente estaba por allá, por la ceñida, pero cuando eran una, era una, era las regatas largas que, que era un día, nada más se regateaba un día. Si fuera ahora no hubiera ganado. Era ceñida, el través, Seguida, popa copa, seguía, terminaba seguía, se duraba una hora y pico, y yo me costó mucho trabajo llegar, bueno, empiezo ahí y, y ese hombre en primero, que estaba hablando en primero, se fue en primero a casa de Moro, aire suave, y ahí empieza a subir la brisita, monto la primera seguida, monto la en último, y la segunda seguida la monto en último, todavía, había 30 cadetes, me voy a la derecha, y por la derecha va una espesua, está un poquito la brisita y cojo to, suave todavía y cojo la brisita esa y voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, y monto segundo detrás del peor, montó segundo 200 metros de y en la copa era así, porque ganando ni era, ya tú sabes, no era lo máximo, y luego ella haciendo así, levantando la mano y todas esas cosas, y esa es monta la ceñida y, y hace lo típico, que yo no lo hago, nunca lo hice, lo típico es viral, no importa si tú vas en una larga o una, en una negada, todo el mundo vira. Y después, porque si montaste en una prestada y tú vira, vas en corta, ¿me entiendes? Vas a vas, vas, vas en un, un ángulo muy malo, ¿no? Y él viro la típica y yo monto y, y vengo a. ¿Sí? Uh, y sigo un poquito afuera y veo la, la brisa que viene. Viro y voy como me lo acercando, acercando, me voy acercando, me acercando, y le paso así. Me pila me mira, me vira, bueno, lo paso y lo. Y lo y le gano la regata, gané, no, era la última regata, le gané, sí. y cuando yo voy para tierra, él el primero que yo, porque yo me quedo celebrando, no creía que lo hubiera ganado, y él llega a tierra, el entrenador, era canito matraca, el paz descanse, un tipo muy efusivo, una persona muy efusiva, muy de eso, se tira al agua, ¡ah, vamos! y lo abraza, y no sé qué cosa, y él le dice, yo no gané, ¡Hola! Y levantando los pesos. Yo no gané. Li... ¡Ay, Dios! Nadie sabía porque los entrados se quedaban en Nadie sabía que había ganado. Sí, exacto. No es, como, no es como ahora, que todos te ven ahí de cerquita. Eso era adivinante. Sí, está para el ¿no? La verdad es que la verdad es que me... Eh, ¿Estás está con... ¿Estás conectada. Ah, sí, sí te veo. Pensé que se te había ido la señal. La verdad sí. es que entonces, nada, nada, nada, nada, nada, y llegué y cuando dije eso fue pues, eso, una, una que recuerdo muy bien eh, por lo demás todo, por nada, la, las cosas pequeñas son las que más recuerdo te quedan ¿no? esa, esas fueron cositas así la verdad es que te pregunto eso y me, y, me, y, no, y me haces esa anécdota y me da satisfacción porque a veces creemos como atletas que las grandes medallas son las importantes y los grandes eventos y a veces a uno le queda la satisfacción por cosas mucho más pequeñas y con menos importancia para otras personas, pero para uno fueron las cosas más, más grandes que pudo, sí, pudimos sí. Para mí, las pequeñas cosas son las que hacen grandes diferencias. A mí me gustaba mucho eso. Lo disfruté sí. mucho. Qué bueno. Ova ¿extrañas algo de ser atleta? extrañas eh, ¿Algo algo extrañas de tu vida de atleta? Eh, eh, extraño, lo, mira, te voy, a, te voy a, a responder algo que a lo mejor eh, nadie te ha dicho ni te va a decir. Eh, extraño mucho la, la, la, aquello de, de, de estar eh, de lo que era la vida de atleta, ¿no? La extraño, la extraño, pero... Ya en los últimos años eh, fue bien difícil para mí. Se me hizo por las lesiones de, de espalda que tenía. Eh, ya quería que se acabara ese nightmare, ¿me entiendes? Esa pesadilla quería que se acabara. Eh, era muy difícil. Yo, yo recuerdo muchas veces no poderme levantar al baño para ir a orinar en la noche. Eh, cuando me retiré, eh, estuve cinco meses ingresado, que eso no lo sabe mucha gente. En rehabilitación en el plan país, yo daba un paso y parecía que me estaban dando un batazo en la cabeza. Los testículos se me inflamaron wow. eh, y todo el tiempo que colapsaron todos los nervios de la columna vertebral, desde la cervical hasta allá abajo, y, y hasta la próstata se me inflamó. Eso no lo sabe nadie. ¿no? Muchas personas saben eso. el meme. Wow. sí me lleva frecuentemente, eh, no lo extraño en ese sentido. Lo, eh, me di cuenta de la de, de, de la vela, de la, ¿qué te pudiera decir? Eh, de la capacidad, de hasta dónde nosotros llegamos, de la incapacidad de llegar más lejos, cuando en el 93, uno de mi, mis mejores momentos, yo gano bueno, el Comercio Centroamericano, todo lo otro, la gente sigue y, me, y veo las revistas, Robert en Japón, agarra tercer lugar, nosotros navegábamos justo con esa gente, teníamos la misma velocidad de esa gente, nos faltaba regata, siempre fue lo que nos faltó, teníamos una... Una velocidad. Estábamos hablando de esto y yo hace poco. Nosotros éramos más rápido que esa gente. Ese tipo estaba al lado mío y me decía, yo no sé qué tú haces navegar nada, una, navegando un laser anaranjado que me habían prestado de no sé qué, ese un día. Y yo andaba con esa gente. El Ernesto sea, andaba con esa, gente. El, el Neto andaba con esa gente, Pero nos faltaba las regatas Y no había forma de llegar al nivel de ellos sin, sin tener eh, el flanqueo ese la ciudad que ellos tenían. Sí, no sé. eh, después de a mí me cayó mucha, mucha de eso y, y le bajé mucho, a, a, sobre todo a la intensidad de lo, lo que yo pensaba como a, anteriormente, ¿no? de, de que iba a ser campeón mundial. Y lo podía haber hecho, de haber tenido otro tipo de... La logística en, en la vela incluye mucho. No, extraño muchas cosas, pero eso realmente eh, terminé tan mal que realmente no lo extraño. Extraño mucho al meme, extraño mucho al título, extraño mucho a esta gente, a todos. Los amigos de una forma u otra, a las tías del, del, del comedor, siempre he sido una persona que siempre eh, me ha gustado al piscinero, al otro, al otro. Carlos Pulido, que no se le me puede mencionar, no se le puede faltar en los últimos dos años míos, no hubiera sido, eh, yo no hubiera llegado si no hubiera sido por Carlos Pulido cuando se me fue el 99, ya, ya, pues. Carlos Pulido hizo un tremendísimo trabajo conmigo, ya en los últimos años yo no podía correr, nadaba. Eh, él, un eh, todos días me da masaje, todos los días necesitamos un masaje de eh, Fue un, un, un pilar importante en, en que yo llegara, por lo menos hasta el centroamericano, hasta, hasta, hasta, el, hasta, el, hasta, el, hasta el Winnipeg. Yo hasta el, claro. Yo porque... sí. eh, tu sentir es el mismo de muchos que lamentablemente navegamos en épocas donde no había ese fogueo y no había esa cantidad de barcos que nos, que nos pudiera ayudar para, para tener mejores resultados, pero llegaron lejos y llegaste lejos, de todas maneras. Oba, un poco que saltando, ¿verdad? Eh, sí. Anteriormente habíamos comentado que representaste a la vela como atleta a nivel internacional, eh, pero también tenemos la dicha de contar con un osvaldito entrenador, y entrenador en varios países, entrenador eh, eh, incansable. Eh, cuéntanos un poco sobre eso, ¿qué tal la experiencia de ese salto Sí, la, la experiencia como entrenador es muy bella, la, la disfruté mucho más que de, de atleta. Eh, ¿Por qué? Porque tenía el nivel y el agua y, y, la, y, y la metodología que no la tienen muchos entrenadores eh, en, en ningún lugar del mundo. Es decir, la, la metodología eh, que viene de la metodología europea, la metodología rusa y, y la alemana, teoría y metodología de entrenamiento deportivo. Eh, no creo con todos hablando que hay en estos países no no, no hay un, un no hay un sistema como ese eh, venía bien preparado sabía por dónde empezar eh, yo hace poco estuve en un en un, en un, de eso, en un, en un simposio de, de entrenadores ahí en, en miami me fui al segundo al segundo día no fui eh, no, no, Hablaban de todo menos de vela. Ni de, no, ten, no tienen idea de cómo organizar un plan de entrenamiento. No, eh, no sé. Eh, lo, lo, lo disfruté mucho. soy muy intenso. Eh, eh, le saco, trato de sacarle lo mejor al, al, al atleta. Trato de tener comunicación con el atleta. Creo que cuando el entrenador, lo primero que tiene que hacer es tener una... una ahí sale Abel. Ver, a ver del Río. El entrenador siempre tiene que tener... Uh, lograr, lo primero que tiene que, que lograr es la comunicación con el atleta, si no tiene comunicación con el atleta no va a llegar eh, me gusta mucho entrenar, me gusta ver el proceso de agarrar a un muchacho y ponerlo en otro nivel eh, es lo que más disfruto, eh, pero no solo como, como regateador, como velista, sino como persona cuando yo termino el proceso uno, dos o tres años con ese chico eh, es como poder decirle al padre, mira te entrego a un, a un, a un tipo, que, a un muchacho, a una persona que está listo para cualquier cosa de la vida, ¿me entiendes? Me gusta, me encanta, ese es el proceso que más disfruto, no ganar medallas, sino eh, a ver, ver cómo yo, yo a, a, a agarro a un muchacho frágil, tímido o, y inseguro y, y ponerlo en, en otro nivel eh, de mental y físico, eh, es lo que más disfruto. Sí, la verdad es que la verdad es que es como un diamante en bruto en las manos de uno, tener niños que uno, como decíamos anteriormente, y nos pasó a nosotros, que, nos, que, que tenemos personas que han sido importantes en nuestras vidas, han sido nuestras guías, y tener de nuevo ese, ese privilegio y esa oportunidad de hacerlo nosotros con otras personas, la verdad es que, que tiene un valor impresionante. De hecho, eh, la semana pasada Ivancito contó cómo tú acogiste al Dani en tu casa, eh, sabemos que a ti te encantan los niños y, y sí, algo... a, mí, a, mí me, a mí me privan los niños a mí una de, la, de las cosas que, que me han privado a mí era, era de tener hijos pasé eh, por millones de cosas Incluso cuando estaba en Puerto Rico eh, venía de un, de un problema personal es decir, eh, tenía ah, habían pasado cosas que, que, que no llevé en un buen nivel psicológico si no hubiera durado muchos años en Puerto Rico eh, eh, me entendí muy bien con los chicos eh, me entiendo muy bien con los muchachos a veces eh, es solo es empezar cuando yo ven el cambio de una persona que, que parece que es agresiva que es eh, eh, como que eh, se intimida un poco no entonces yo trato de conversar con ellos y les digo mira una cosa es cuando estamos en el agua y otra cosa es cuando estamos fuera entonces ellos cuando empiezan a reconocer a los baldos fuera del agua lo quieren les gusta los ese y les gusta los baldos dentro del agua. Entonces, después cuando cambian con otro entrenador, sienten, ese sienten la pérdida de esa intensidad, de, de, de ese empuje que necesitan ellos para sacar el extra, ¿me entiendes? Es decir, yo le digo todos los días, tú tienes que venir detrás, y tienes que aprovechar esto, porque yo nunca tuve, un en el agua. Me, me, me, tuve muchas horas, y es lo que te estoy tratando, investigué mucho con mí mismo, aprendí mucho con mí mismo, me voy un poquito más para adelante, me moví un poquito más para atrás, casaba un poquito más la vela, le soltaba un poquito aquí, y ustedes no hacen eso, todos lo tienen allí, ¿me entienden? Entonces, eh, eh, soy estoy así, eh, me gusta, lo disfruto mucho, eh, no me gusta encauzarme en, en, eh, no, no me gusta que se metan en mi trabajo gente que no sabe, usualmente, la gente que están dirigiendo la vela, los presidentes de la federación y todas esas cosas, mucha, mucha gente no, muchas veces no sabe. Eh, y entonces se meten un poco en tu programa de entrenamiento. Y, y ahí es cuando yo tengo diferencias y, y me salgo. no salgo ahí, Hay una foto de un chico de Canadá, eh, que hacía cuatro años que no escuchaba y me puse a entrenarlo. Y ese era el tercer año de él conmigo. Y quién te dice que agarró tercer lugar un campeonato norteamericano de último no, el mejor resultado de Canadá por, por muchos, yo creo que nunca habían pasado ni los 50. Excelente. Sí. En, el primer, en los dos primeros años míos aquí en, en Canadá, a, en el segundo año mío aquí en Canadá, que es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, creo que es el séptimo, noveno y décimo, nada más que entraron nuestros diez primeros y no fueron canadienses, campeonatos nacionales, eran de, de, de, de Bermuda. Eh... Con el equipo de Puerto Rico ganamos todo. Me faltó ya el campeonato mundial del año que ya, ya todos estaban en el último año. Y por razones personales, más que otra cosa, eh, dejé Puerto Rico. Eh, lo dejé. Eh, no podía concentrarme en el entrenamiento. Estaba un poco agresivo, me parece. Muy fuera de... Había pasado muchas cosas en mi personal que no podía. Y entonces eh, decidí que era mejor... Ah, abandonar hay, hay, claro. hay líneas donde tú no las puedes usar como entrenador ¿me ¿entiendes? ¿tú claro. me parece que está pasando? ¿no? Claro la vela, la vela no, no se salva de todo de toda la modernidad en el deporte uh. de todos los cambios que, que a veces no siempre son para bien en el deporte eh, de, en, a nivel administrativo como tú, lo, como tú bien lo mencionas eh, Oba, desde el punto desde tu óptica entonces tú has hablado de esta de, de tu capacidad de, de interactuar con los niños desde tu óptica qué características tú crees que debe tener un niño para poder practicar el deporte de las velas tú eres más de los que cree que esto es pasión entrega disciplina capacidades habilidades cuéntanos un poco sí eh, yo creo que el, el chico tiene que venir eh, tiene que haber un interés tiene que haber pasión es, esa es la que hace la diferencia um, Hace poco estábamos viendo una entrevista. Yo nunca pongo nada de vela, ¿eh? nada, nada, nada, nada. Pero me cayó aquí y la puse de un chico que estaba relacionado conmigo hace muchos años, tremendo, velerista, optimista. Y lo conocí muy de cerca. Y, y él decía que hay gente que es natural, ¿entiendes? Pero hay, entre, hay otras personas que son, no son tan naturales. Y decirle en cuanto a un deporte, ¿no? En que las cosas les tragan fácil. Pero hay otras que trabajan mucho, muy duro. Yo conozco muchos casos de gente que trabaja muy duro, ¿me entiendes? Y que salen adelante. Al final, a la larga, son los que, los que van a dominar, no los que van a ganar. Eh, uh -huh. Cuando a mí me cae un chico de eso, y tengo experiencias miles, por ejemplo, Raúl Ríos eh, era asmático, no corría dos minutos. Cuando empecé con el equipo de, de Puerto Rico, me interesé y dejé a todo el, el equipo de Puerto Rico y me puse para el otro. Yo dejé todo eso. Eso fue una cosa que no le gustó a él. Yo dije, ni voy a entrenar Movican ni voy a entrenar esto, ni voy a entrenar. Yo voy a hacer una base aquí, porque ustedes no tienen velita. Esta gente no son, esta gente ya están viejos. Entonces tú voy a ponerme para aquí para, para, para, para, para, la, para la nueva generación Para que ustedes tengan atletas en cuatro u ocho años, tengan atletas olímpicos. Y los dejé. Eso fue una cosa que a mí no le gustó. Y me enfoqué en el óptimo. Agarré a estos chicos que fui un día al agua y ellos ni me conocían ni quién era yo. Y yo llevo pa con mi bote, no sé qué, no. No me había presentado, había llegado tarde, me pongo en el agua, ellos están en, en un campeonato nacional. Y yo empiezo a hacer el arreglito a e, ¿te puedo arreglar aquí? Sí, yo, no sé qué, pues, yo venía, no tenía entrenador en no. el agua. Y yo les arreglo, e, le hice arreglito a este, le moví más Y uno de ellos mete primero, Juan Carlos, Juan Carlos Perdomo, que agarró, fue campeón mundial en Leicester, en, en juvenil. Eh, y yo lo arreglo, y me acuerdo de él un gentecito votado, llega y me dice, ¡Uy, coach! ¡Oye, acabaste! ¡Qué que bueno! ¡Esta es la primera vez que agarró primero! ¡Agarró primero! De la casualidad que yo la al barco y agarró primero la primera vez que le ganaba a toda esa gente. Qué lindo. Ahí van a ponte, era buenísimo. Ah, como te digo, no corrían dos minutos ninguno. Eh, los puse a correr, a hacer ejercicio, combinar, a va para la playa, a correr en la arena. Eh, esa motivación, esa energía que yo vi en el agua, fue la que a mí me, me causó. Y después de eso me presenté, me fui para una palapita que había en, en la playita ahí, en el club de Ponce, y me presenté como el entrenador. Y le dije, y vamos a ser campeón mundial. Todos se miraron así como diciendo, imagínate tú que, que tú llegas ahora a un grupito de muchachos ahí en Dominicana y que le digas, vamos a ser campeones mundiales. Y van a mirar así como, ¿qué pasa? Todo a... sí. <risa> Una lado. Oye, y fueron campeones Qué lindo, qué lindo, el, qué lindo. Eso me cautiva, la energía en el grupo... Cuando yo tengo energía, eh, yo te doy mi energía, pero quiero mi energía. Necesito, pero cuando yo termino a veces con dolor de pulmón y no no salgo satisfecho del agua. Entonces, he perdido un poco y creo que eh, tengo otros muchos casos. Pablo Rábago me salió ahí en México, un flaco que, que no sé si lo tocabas lo, lo mataba, pero venía con mucha energía, mucha disposición entrenada. En tres meses. Estaban, empezaron las generaciones las para el centroamericano y en tres meses ese chico se puso ahí ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, conmigo y clasificó de segundo para el campeonato centroamericano. Quedó quinto en el campeonato centroamericano. Un niño que estaba en la parte de atrás, Noel Guerrero no era el último de toda la flota en tres meses. He entrenado a Tania, Tania Elias el entrenado ha venido a entrenar algunas veces conmigo. Fue a entrenar alguna vez conmigo, le cambié algunas cosas. Le dije una vez que no sabía agarrar láser. Se puso muy brava. Ese cuento me lo hizo Pablo Rago después. <risa> después se me brava y, y... De verdad que no sabía agarrar. Era muy buena. Había ganado un campeonato centroamericano en láser, pero el láser no lo sabía. Nada. Entonces wow. le, le hice muchas, muchas cosas. Y... Me acuerdo que me, tra me la trajeron. Que le hice un... un estaba sobre sobrecargada, y su, su entrenador era Pablo Sanguinetti, y me la trae Eduardo, me dice, oye Eduardo, mírala como está, no podía moverse, y le dije, yo le voy a hacer un, un ejercicio de respiración, y la acosté, la puse, que la podías levantar con un dedo, la dormí, por casi una hora, y a la a casi la hora le hice, el salto que dio fue así, ahí se empezó a relajar, la vi en alguna salida, me la a veces me la traían para que yo la viera, y le dije, no le gana a nadie en el campeonato panamericano. Eso fue en el 2003. Y ella me mira y me dice, tú estás loco si lleva a la campeona. Mundo? Le dije, a ti no te gana nadie en el campeonato panamericano. De la forma que estaba cortando el agua, de la perfección tan grande que tenía en los streamings, en los movimientos, en ese barco flac, que no, no había ola nada que lo sacara de, este, de, ese, de ese balance, ganó los panamericanos. Excelente. Sí. ¿Qué, qué? Opa, tú tienes demasiada historia que contar. ¿Ves lo sí, que es historia, que por eso, por eso era que te estaba cayendo atrás hace tanto tiempo. Yo no hablo nunca de vela, quiero decirte, yo no hablo nunca de vela con nadie. Muy poca gente, yo no soy esa apasionada, sí, pero cuando destapas al monstruo, entonces tiene que oírme. Bueno, déjame decirte que yo le he comentado a, a, a, a, a los otros chicos, a Robert, a Bertic y a Duarte, que eh, hemos hablado entre nosotros, que tú en muchas ocasiones eres de los primeros que está al final de las entrevistas, interactúas y, y, y comentas y la verdad que te agradecemos porque eres, eres bastante activo y, y a lo mejor no habla mucho de vela, pero tienes mucho de qué hablar y, eres, y tienes mucha historia. Eh, Oba, pero como hablábamos que las pasiones se comparten en familia y vienes de una familia eh, muy de vela, pero a la vez eres muy papá. Tu niño tu niño te lo lleva para todas partes, eres muy, un papá muy, muy presente con, con tu pequeño. Eh, no sé si estará por ahí despierto porque es muy pequeñito. Lo mejor sí, eso, eso, eso se ha hasta que yo me acuesto. No, ah, no pero siempre está sí. Puedes gritarle que venga si quieres. Eh, sí, está como un poco apenado eh no sé por qué no es penoso, ¿eh? no es un niño penoso eh, mi hijo no, no, no le gusta la vela, le tengo un optimis ahí no, aparte que es muy grande para la vela eh, en el deporte de la vela de que sea un poco liviana a no ser que, y ahora que van a desaparecer al fin, que lo quieren quitar no sé qué van a hacer porque ya no queda ni el star el, el brumete era inmenso, tú podías pesar 90 kilos el patrón, por ahí podías andar eh, o, o más, ¿no? Eh, dice que es muy aburrido y muy lento eh, juega hockey y béisbol muy bueno es un, es un niño natural le salen eh, ahí está la cosa le sale lo natural le sale cualquier cosa fácil es decir tú le enseñas algo y lo hace con una maestría impresionante ¿no? eh, pero le falta el trabajo mental le falta eso entonces aquí le voy a enseñar el... aquí tengo un gimnasio ay qué maravilla entonces lo bajo para acá y aquí salimos a veces. Pues, este es el sótano, este es el sótano. De, esto lo, eche, lo, lo hice yo completo, ¿eh? baño, todo, cocina, todo. Eh, Los, cubanos ¿eh? hacer de todo ¿no? ¿Eh? Los cubanos sabemos hacer de todo. Los cubanos sabemos hacer de todo. Dios hace de todo, yo hice de todo. Y, y no me da miedo nada. ¿eh? una de las cosas que tengo a mí. Sigo sí, igual, yo no le tengo miedo a nada. A mí me acuerdo que José Padrón una vez me dijo, si yo hubiera tenido los que tú tuvieras, yo hubiera sido campeón, <risa> que le eso. Eh, lo que le eso. Eh, pero que todo lo que nos has contado ha sido un, una traba tras otra, una traba tras otra y siempre terminas eh, saliendo de eso, entonces definitivamente es cierto decreces creces ante las dificultades. Ovaldito, oh, toda una vida dedicado a la vela de cierta manera, involucrado también, aunque hayas hecho otras cosas que nos ha pasado a todos todos hemos tenido que en un momento determinado alejarnos y regresar y algunos hasta nos hemos tenido que, que mantener alejados, pero toda la vida involucrado directa o indirectamente a la vela como atleta, como entrenador, como amigo como padre, como hermano y siempre, siempre me ala y, le, y, y una de las cosas que le debo a la vela te, te da un poder de predicción muy, muy grande, ¿no? Te, eh, cuando tú te pones a analizar cualquier cosa en los, en los negocios. Yo estaba hablando hoy con, con Albertico y le dije de una forma u otra trata de involucrar a tu hijo aunque no sea campeón, pero que aprenda de vela porque no hay un deporte o una actividad más completa que la vela. No existe. Tú puedes, eh, eh, por ejemplo, a, a, a fútbol o oh, que, eh, que ganan millones de dólares, pero no hay un deporte tan completo como la vela. Así. Sí, y, no, y y eso y es un deporte a sí mismo, que no solamente son habilidades y capacidades físicas. Y que es un deporte muy subestimado, y es un deporte, muy muy, es un deporte que, que está muy subestimado, está under, por, por debajo de la estimación de la gente, la gente no sabe cuá, cuán sofisticado es este deporte, cuán complejo es este deporte, no hay un deporte más complejo que existe. Sí, la vela es, es, tiene mucho, muchos, muchos factores a tener en cuenta para poder hacer... Un atleta, un atleta grande, eso, eso requiere de mucho esfuerzo. Eh, oh, todavía existe una escuela de vela cubana que, que está latente y que muchos son los que tratan de, de mantenerla viva y de y de que siga funcionando. ¿Tienes algún mensaje que quisieras eh, transmitirle a esos muchachos jóvenes que están eh, levantando ahora que están practicando el deporte de las velas en Cuba? Sí, um, la vela es un deporte elitista, un deporte eh, para, para personas pudientes, para personas con... con el deporte es muy caro, porque es un privilegio. El, hay, practica gente muy privilegiada. ¿no? Eh, eh, voy pronto, voy pronto, estamos en un proyecto ahí. Eh, no estoy en carácter, estoy hablando de esto con Duarte, no he hablado con nadie, solamente no con nadie, estamos en un proyecto ahí y, y pronto van a saber. Eh, Qué bueno. No como negocio, sino como devolver un poco atrás eh, para atrás todo lo que, lo, lo que he podido vivir, porque gracias a, a, a Rafael, a, a, al Melón, al Pérez, ya a Rolando Pérez, ya, a, a toda esa gente, a Rafe, a Chen, a Vicente Laguarda, a todo el mundo, a usted Padrón, a toda la gente que nos apoyaron a, a este eh, a Rol Dubai, a Estelio, a Estelio León, a todos los muchachos que, que, que entrenaron con nosotros que no llegaron tan lejos como nosotros que entrenaron, a toda esa gente de, de, de, me, me parece que estoy agradecido de todo de todo lo que he visto, todos los lugares que he visitado eh, he sido muy afortunado, la gente que he conocido, he conocido hasta presidente conocido hasta la 20 de esta he conocido gente importante, ¿me entiende, he, he viajado en, en aviones privados eh, los lugares más hermosos del mundo he estado en, en casi todos los lugares más hermosos del mundo eh, eh, que me quito los así mismo así mismo, Jehová. la verdad es que, que definitivamente has sido muy privilegiado tú has sido muy privilegiado, has tenido una carrera muy bonita, eh, muy intensa, muy muy merecida, porque eres eres muy bueno en lo que haces y eso hay que reconocerlo. Eh, así que yo eh, estoy agradecida, pero sé que hay gente que te quiere saludar, así que vamos a abrir los micrófonos, ¿verdad?, para que la gente que quiera saludarte y decirte algo, aunque yo sé has visto ahí muchos mensajes, que ya después con calma. No, no estaba leyendo, no he estado leyendo, no, de verdad. He estado concentrado en ti y en las, en las preguntas, no, no, no ser un poco muy extenso, he tratado de no ser muy extenso, ¿no?, cuando hablo. como ¿cómo tú andas, mi hermano? ¿Estoy cerca de, de aquí, de tu barrio? ¿Estoy en London? London, sí. sí a dos este kilómetros de... Oye, mi hermano, es, es un placer siempre conversar contigo no y, y sobre todo que hayas tenido el tiempo de, rec, de recontarnos ¿no? muchas de las historias que, que sin duda si antes te teníamos como una de las personas que en la vera ha marcado una etapa siempre cuando tu, tu, tus compañeros no hablan de ti nadie te dice Osvaldo, todo el mundo te dice Osvaldito a pesar de que o era un todo el mundo te como la, la, la, la, gente, la gente de la le dice en el terror. El terremoto quiere decir que eso eso da que siempre fuiste una persona de entre todo ese grupo de gente que admiramos mucho. No siempre fuiste como para ellos el como el pequeño Benjamín. No, el... sí, Yo siempre estaba haciendo maldad. A veces me buscaba muchos problemas. ¿no? no, a veces no no le caía muy bien la, mi, mi, mi mis bromas a la gente. No, pero siempre fui esa persona. No de pujar siempre le puse intensidad a todos. Si íbamos a correr a la pista. Siempre le ponía intensidad si íbamos a nadar, si íbamos a cualquier, cualquier actividad que estábamos haciendo, a mí me acuerdo uh, las palabras más bonitas que alguien ha dicho de mí las digo el meme en mi, en mi despedida no de retirada me digo, estamos, estamos, estamos uh, retirando uh, al, al mejor atleta de, de, de Cuba de vela de todos los tiempos lo dijo Carlos Elmira, el tipo que había visto a todos los atletas más importantes, pero no lo dijo en el sentido de que yo había sido el mejor, eh, simplemente por, por, por la intensidad y, la, y las energías que yo le ponía al equipo. Eh, al final digo, este equipo va a ser diferente a partir de ahora, la vemos. Porque yo llegaba al campeonato, yo me juntaba y le hacía broma a la gente de Santiago, a aquel al otro, y siempre andaba empujando y siempre eh, muy positivo, ¿no? En las cosas. Aparte de mi carácter, que eh, a veces eh, chocaba, ¿no? Eh, en lo personal, pero en cuanto a los atleta como atleta, siempre fui muy intenso y siempre traté de transmitir eso a mis compañeros de equipo. ¿no? siempre Energía, energía que no vamos a dudar de que Goddard, sí. como cariñosamente le llama a ese niño que, sí, que, que, que vives para él, eh, sí, sí. nos va a deleitar ¿no? con sus triunfos. No tendremos un velero de alto nivel, pero quizás tengamos el cuarto bate de los Jays sí ahí le va ahí la flota, ahí va y con el hockey también, ahora con el lockdown este ahora del, del, del, de, bueno, pero ha afectado, yo lo que más siento son los niños, ¿no? Los niños y las personas mayores porque ha afectado a las personas mayores y a los niños porque no pueden jugar. El mío es muy sociable, es muy sociable, me gusta mucho la gente, ¿no? Como a mí, a mí me mucho me gusta mucho la gente, me gusta compartir, me gusta el niño mío es igual, porque yo eh, no, no. Pues nada, un, un de gracia y, y ya, gracias a ustedes a usted que están haciendo un trabajo tremendo, me, me encanta, de verdad es que eh, nosotros necesitábamos algo así, porque estábamos un poco como en el olvido, y entonces a veces uno, eh, como te dije, en una comparación a Duarte, eh, eh, nosotros hemos dejado los huesos ahí, ¿no? Y, bueno. sí, dejamos los huesos ahí y, y creo que se merecen. Pedro Luis, Pedro Luis, sea, Pedro Luis para mí fue una zetas más grande de, de que yo vi. Eh, lo que podrían haber llegado a manejo con otro, eh, eh, decir, con mucho apoyo, ¿no? Siempre iban, siempre estábamos atrás, siempre estábamos atrás en cuanto a tecnología, cuando a entrenar a esto, lo otro, pero ahí para allá eh, faltaron muchas cosas. De, de, de, de, la, el apoyo de ese support ese de, de un bar de barcos bueno, de, de las buenas, de competencia. Así es. Así es. Opa, tenemos también ahí a Iván, que también te quería saludar. a Nuestro querido Iván, que es propiedad personal de nosotros. Sí. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Qué gusto, eh. ¿Cómo andas, Adón, compadre? No, oyéndote, oyéndote y oyéndote. Hiciste una anécdota ahí que tú sabes que tenemos el mismo. Eh, yo tuve el mismo siguiente que tú. Idéntico, por lo que hiciste en el fin, lo que al en el fin, lo único, la única diferencia que a mí me pasó en un barco grande, veniendo de República Dominicana para acá, no sé si te acuerdas los veleros aquellos famosos que llegaron a Cuba, de Cirol, que varios atletas sí, del equipo nacional, ¿te acuerdas de aquello, no? Sí, sí. Y venía de República Dominicana yo, y venía en el timón Robertico, el, el, el costurero. Uh -huh. ¿Te acuerdas de Robertico, el costurero? Costurero, claro que sí. Bueno, venía el timón, compadre. yo sentí un ruido ahí, saco la cubierta, pues me tocaba el descanso. Y me dio un traslucho ese hombre. Me cogió, pues suerte por la punta de los brazos, porque si me coge... Eh, si me coge por otra parte el cuerpo, no tuviéramos hablando. Aquí, ¿no? Y pasó el dolor aquel, entramos a baraco Oriente, me inyectaron, no sé qué. Y a mí, me... a mí se me pasó, se me pidió aquello. Y tú sabes que hace unos años a mí me salió... Tuve que estar casi prácticamente en ese Cerro Pelado ahí con el Anillo y, y me, me enderezaron, la por supuesto. Tenía una vértebra con una rotación de un bueno, el 50%. Coño. Coño, anillo, amigo, anillo, Anillo, Anillo lo recuerdo con mucho cariño. Lo vi en Cuba, vi enfrente a un amigo mío que fueron un hermano, viví enfrente por frente a él, me llevó a verlo. Me dio muy bueno, muy bueno Anillo, muy bueno Anillo, Anillo se ocupa de... Eh. Ahora tiene un trabajo con la pelota aquí porque no se sabe qué es lo que pasa. ahí. una serie de peloteros lesionados. Él es muy amigo mío, Él es muy amigo, muy buena persona, muy buen médico ¡Bueno! Pues, oh, Contento que veo que te va bien, compadre. Contento que veo que te va muy bien en tu, sí, sí, en tu, en tu pasión. Me sí. alegro mucho. Sí, aquí vamos, aquí vamos. La, la vida es, tú sabes, es cuestión de reto, todo es reto. Cuando tú piensas terminar con una cosa, empieza otra. Y hay que, que trabajar, traer el pan para, para acá, para la casa, ¿me entiendes? Si tienes una familia, ya son otros compromisos, entonces ya no es solo uno, ¿no? De que depende mucha gente de ti, entonces esta es la responsabilidad. Y uno madura y, y se va haciendo, y me gusta esta tapa, me encanta sí. mucho esta Yo te digo, yo estoy muy curioso con lo que han hecho, lo que están haciendo esos niños. Es una cosa muy bonita porque... Somos muchos, somos muchos, todavía faltan miles, yo le digo que faltan muchos, porque, por buscar y entrevistar, porque hay mucha historia de la vela en Cuba. Sí, sí, hay mucha gente, y, y mucha gente que fueron importantes, mira, es una lástima que, que, que el Cuba era, era que nunca, ¿cómo, no, no sé qué cosa José, yo era el Cuba, ¿te acuerdas del Cuba, el carpintero? Claro, claro. Yeah. El, Cuba, yeah. el Cuba fue una persona clave en el equipo nacional, clave y seguro a seguro. Seguro. ver entrevistaba? Entrevistaba, eh. Robertico López que tú hablaste ahorita, Robertico Costurero tú dices Robertico ¿tú Costurero que entró después el, pelú, el que o el, o, o el rubio que navegaba con Vicente de la Guardia el, que el, hotel, el, era, el era grande el, sí. grande, el grande costurero el grande el, el, el, el, el, el, el sobrino de Mallorquín, o pariente de Mallorquín. Sí, Robertico era un un super una super persona, un tipo que, sí, sí. que tengo mucho cariño y, y, y para que siempre tu tuve muy buena relación con él. No tengo nada... Y era muy importante, era personas persona muy importante, tiene en un rol muy importante, coser vela, reparar el barco, el Cuba fue muy importante. Oba, oh, oh, oh, oh, disculpa que te... pero me parece que ahora... Que... Eh, me has dado un toque que yo, Maley, tú sabes que puede ser que te busque el PUA. Lo, vi, lo guay, vi hace un guay, tiempo no. y sé que del internet. Tenemos este problema del internet en Cuba que no es fácil. Hoy, mira, hoy hemos tenido la suerte de que podemos conversar. Otras veces es muy difícil, muy difícil. Aparte que, que, que cuesta, ¿no? Pero bueno, el PUA es uno que, que realmente, como tú dices, Pero, se lo merece. El muchos púa, años el púa, de campertero. El PUA no falleció. Falleció. Sí, el ah, falleció. Yo, yo pregunté por el cubo hace poco y me dijeron que había fallecido. Pero ah. si falleció, si falleció hace poco, ¿eh? yo voy a averiguar, yo voy a averiguar bien. Seguro, seguro, no será que, ojo, sea como Robertico que me habían dicho que la cota. Pues, pero yo hace poco, yo te digo, yo hace un tiempo lo vi en un lugar trabajando. Eh, algo que no tiene nada que ver con va, increíblemente y conversamos un rato pero, no, pero me bien contento y si después eso murió hace ya, yo te voy a decir era un año y medio dos que fue que lo hubo, pero puedo averiguar pues sé, sé que tengo como cómo llegar ahí a va para saber si murió cuándo fue que te dijeron que murió hace unos años murió, murió. Ah, bueno. Eh, bueno puede ser, puede ser puede ser si hace un año cosa puede ser la gota la cota padeció también no la, no, la, no, la Cota vamos, no, la Cota tenemos que no, eso es un error. Que hacer una entrevista a la Cota vamos a tener que, a, aunque sea grabada vía WhatsApp, porque ya, eh, alguien dio esa información y Robertico eh, se comunicó con ella y por... Ah, y, sí. Sí, sí, sí, dio sí, un mensaje sí. simpaticísimo, queremos saludarla, si en algún momento... Puede no, esa ver es una leyenda. esa cota es una leyenda. Sí, sí, claro que sí. Es sí. muy tremenda que porque a mí alguien me dijo que había dado el tipo de anemia antes que le daba a las la personas de color, que le daban anemia, que lo habían dicho eso. No, no, no, gra eh, gracias a Dios ella está muy bien. Ella le mandó un mensaje sí. a Robert, se comunicó con Robert, un mensaje simpático que aún había cota para rato y que se tiraba a navegar con cualquiera todavía. Está durísima, está súper joven. <risa> o sea que, que, que, si, que si alguien la conoce la puede ver, le mandamos saludos, de todos nosotros sería al buenísimo ojalá que haya sido también con el, el PUA haya sido una... <risa> <risa> el, el, el, el, Marley yo no sé si Marley, yo no sé si te acuerdas porque usted era muy niño, pero el PUA una persona, yo iba al equipo nacional a aprender, a escuchar a, a, a, a todo, a recoger los cabitos que habían por el piso, que botaban de repuesto para, para los vanes de ustedes, y él era una persona que me ayudaba en cualquier cosita, era increíble, no a mí, a todo el mundo. A todo el mundo. El... ¿Verdad que sí, era un hombre súper simpático, siempre riéndose y siempre con una broma en la boca, o sea, eso es lo que los recuerdo. Oh, mira quién tenemos ahí, otro entrevistado. Oh, <risa> oh, otro de oh, oye, oye, profe. Mm. El gran ñañe, ¿cómo está? Bien, ustedes por ahí, Dios? oye, bien, muy bien. Voy a tener que desconectarme porque Nelio me llamó ahora, eh. Espérate, espérate. <risa> no, Martín, tranquilo. Sí, sí, que te estoy escuchando desde que empezaste, ¿eh? ¿Cómo está todo por ahí, Iván? Bien, ahí, tú sabes, lo mismo, compadre, navegando. Yo, en barco más grande, la historia más. Estoy trabajando por acá por Italia hace. Ya unos años. Sí. Ah, sí. Eso, quiero, eso quiero empezar otra vez yo, pero ahora estamos en invierno aquí y es una tragedia esto aquí. Oye, Juanito. Oye, Oye ¿Tú puedes entrenar? Porque estoy, mira, mira, mira cómo estoy, mira cómo estoy, mira. Sí, sí, sí, ya te veo ya Tú puedes entrenar porque lo que te vamos a hacer por al lado un cepillo que te lo he dicho ya Oye, hablando, hablando en serio ahora, necesito un coach. Eh, coño, aquí necesito tienes algo mejor. Necesito un entrenador para el campeonato mundial en España, ¿El qué? viejo. ¿Es ¿El campeonato mundial de qué? ¿El Aces? Sí, en España en septiembre del año que viene. ¿Allá vamos? Sí. <risa> Imagínate tú. Qué bueno, eh, bueno. Oye, es una alegría escucharte tú. La, la historia tuya, ¿cómo empezaste? Cosa que yo no sabía, ¿no? Eh, eh, tú siempre, tú, tú te me fuiste eh. el entrenador que, que, que, que, que eso eras tú. Eh. Tú te me fuiste ahí cuando ya yo eh, más te necesitaba. Yo estaba en, creo que aprendí mucho de ti. Fuiste una persona me acogió como si fuera un hermano chiquito. Y tengo cosas muy lindas ¿no? de ti, de entrenar junto contigo. Me acuerdo que corríamos, que ibas al mundial aquel del 88, aquel famoso mundial. Sí. Quinto, ¿no? Sí, quinto, yo ya, ya no recuerdo. Si, que, que quinto, es, octavo, digo, por ahí quedaste de 105 al, pues eso fue tremendo, ¿no? Sexto, octavo, una de las dos, yo no recuerdo. Octavo, creo que fue octavo, quedaste octavo, creo que fue, estuviste a punto mm. de coger medalla, pero me hiciste, me contaste, todavía me acuerdo y todo, que eh, te quedaste sin aire y la gente pasaron por allá y no sé qué cosa, para aquí y para allá, una, una cosa que te pasó mal. No, okay. entonces, el, el viento cambió como 80 grados y no suspendieron la eh, regata, que debería haber de suspendido. Eh, Fuiste muy importante porque me enseñaste otro tipo de vela, ¿no? A, a ser más uh, disciplinado en el entrenamiento, en, en, en el de eso. Me enseñaste a no timonear me acuerdo muchas veces me dijiste, estás timoneando demasiado y eso te para el barco, aparte de que, te, que te quita grado hacia, hacia arriba, ¿no? Que te, te tumba el barco hacia abajo. Eh, aprendí mucho tuyo de los balances, a los balances, al trimming de la vela, de los balances que le daba. Era impresionante verte que no importa el cambio de viento que hubiera, no, no te afectaba el balance, el, el barco no se te movía. Eh, no perdía, no se te escoraba, no se te iba a partir a ti. Aprendí mucho eso. Eh, me faltó un poco ya en las la pop y eso que era donde más, eh, que no me aventajaba, eh, pero eh, era un, un atleta excepcional y fue una lástima que no, no hubieras eh, no hubiera no tuviera no tuvieran ofertado nada como el, con el entrenador ahí en el equipo nacional eh, y sigues todavía luchando ahí y es un placer tenerte como amigo como un hermano Ay, igualmente <risa> por eso te digo oye profe sí, claro, sí. nosotros siempre desde chiquitos nos llevamos bien eh ahí mi, mi mamá te adoraba mi mamá que sí. para el te invitaba ibas a la casa y siempre me preguntó por ti Jorge, Jorge, Jorge. Ahí me da a todos los muchachos del equipo nacional, me daban un cuantos, al burro también me lo llevaba. El burro fue muy especial conmigo también. Sí, no, si sí, yo recuerdo la, la primera vez que tú me dijiste, oye, dice mi mamá que vaya a la casa, que hizo pulpeta con cangrejo. Nunca se me olvida, fíjate. Y primera vez sí, en mi vida que, que yo que, comía que, pulpeta. Entonces, y, lo que era pulpeta? Y, y cangrejo, ma, aquella olla llena de cangrejo. Yo nunca, yo nunca había comido sí. ni cangrejo ni pulpeta, entonces... Nunca hacemos vida de hoy, chiquito, Fíjate para que tú veas. Siempre, siempre. Y después se quedó una costumbre todos los años cuando íbamos, a tu, teníamos que ir a tu casa a comer. Sí. Mi mamá era una persona muy. Me parece mucho. El coro se parece mucho a ella. Era una persona. Era una persona que todo el mundo en el barrio la, Ya se pasaba la vida. Ella era la mamá de, la, de las casas. Ya se pasaba la vida ahí. Con usted era contigo, sobre todo a ti tenía mucho cariño. Y nada, aquí, a ti quién no te va a querer, a ti. Yo siempre me quedé prendido contigo desde que, desde que navegabas ahí con, con toda la, con la disciplina que tenías. una disciplina tremenda, por eso siempre estabas muy lejos de nosotros. La disciplina tuya y la entrega tuya a la vela no, eh, son muy pocas. He visto muy pocas personas eh, que levantadas temprano. Me acuerdo que, que nos no íbamos tempranito, fui y yo y nos íbamos a correr por todo quinta Avenida. Y hacemos ejercicio juntos, navegamos solos muchas veces juntos. Sí, hasta, eh, hasta el reloj. ¿Te acuerdas que íbamos corriendo hasta el reloj? O sea, hay, como un montón de kilómetros. Un, un kilómetro de kilómetros. Mira, eh, eh, mira quién eh, está ahí, el bate, míralo. <risa> míralo quién está ahí. El bate, sí, como uno, eh. bate. El, el otro mosquetero. Saludo a los dos, a los cuatro, bueno, que hay ahí ya. ¿Cómo anda, Guardito? Muy buena entrevista. Ahí bien, bien, bien. Hablamos un poco ahí de los viejos tiempos. Era... Jorge, ¿qué dice? Y Jorge ⁇ añez, ¿qué dice? Me viejo, ¿Cómo anda todo? Ah, todo tranquilo aquí, empezando a la preparación para, para el año que viene. Yo estaba oyendo, estaba oyendo la entrevista de Juanito no, de, de, de y, y yo decía caballero pero que no puedo entrar porque resulta ser que yo el password yo lo tengo ahí desde años y yo ni me acuerdo poner pago ni nada. Y ahora se si pide pago pa, pa, para entrar y yo caballero pero si ahora yo qué pago es el que yo puse aquí Dios mío? y como yo tuve que cambiar el teléfono. Pues sencillamente todo estaba nuevo, no podía entrar por esa razón. No, y entonces chiripa, Alberto, Alberto me mandó: No, de chiripa no, tuve que hacerlo todo nuevo otra vez. No, yo, no, te digo yo. Te digo no. yo. Oh. Yo no sé ni cómo entré, fíjate. No, yo tuve que hacerlo todo nuevo, todo nuevo. O Juanito, ¿y entonces? Allí está pegando el frío. Mucho frío. Mucho frío, sí. ¿Cómo te va a ver? ¿Todo bien? ¿Te gusto verte? Eh? Oye, igualmente, mi hermano, igualmente. Me gustó la entrevista, muy buena entrevista. Muy Amigo, buena entrevista. Feliz, a mí no se me ocurrió, me que me fuiste a buscar a esa mujer. Que se dice que <risa> el libro de la ¿no? Como decía, la sombra recién. ¿no? Sí, sí. Ayer me fuiste a ¿es que buscar a una, y a Claudio. Y a Fran. Y a Fran. A Frank ha buscado, caballero, ¿ustedes dónde estaban metidos? No, no, no, no, qué cosa más grande. Son cosas, son recuerdos bonitos, ¿eh? Sí, pero son sí. memorias. Pero uno estaba muy nervioso, nervioso, un muchacho con todo el mundo, era eh, mi madre. Y yo decía, caballero, ¿y estos chiquitos dónde están? Y no por, y no por nada, era porque, ¿sabes? Afuera uno siempre trata de, de cuidarlo y que no le pase nada es el problema ¿Sabe? de la responsabilidad de nosotros para para para para dónde está jugando también, está ¿También está en proceso, no? ahora que yo se ha venido el... yo, ¿No? yo sé yo no. sé pero, yo sé pero estamos bien ha pasado de... No yo sé yo sé que no ahí ahí no había nadie la verdad todo el mundo gente buena muchachos buenos muy muy muy anegados al deporte eh, forzándose mucho, siempre todo lo que pasaron por allí, gente muy vaya. La verdad que llegaron allí, no sólo llegaron allí, el hecho de llegar ya era suficiente. Y después, eh, eh, muy anegados a practicar todos los días. Jorge, tú, Urbay, eh, Padrón. Bueno, Padrón, te hablo de José, porque ustedes sí. son una pila de padrones. Sí. Eh, y, uh, y todos los que pasaron por ahí, en el caso tuyo, muy, yo lo puse ahí, te lo puse, pero como no podía entrar, le bueno, a ponerle algo que sea aquí porque no puedo entrar. Eh, muy, uh, siempre muy enforzado, hacer entrenamiento, eh, muy fuerte, muy talentoso. Y esas cosas fueron las que dieron origen a resultados, ¿tú me entiendes? Eh, y además mucha disciplina había. En el caso tuyo, muy disciplinado para hacer las cosas. Y yo me alegro que los resultados después vinieran, ¿no? Porque lógicamente una vez que tú tienes disciplina y en la práctica, es lógico que después van a haber siempre buenos resultados como en tu caso, ¿no? Pero yo me alegro por ti, me alegro que... Yo sé que uno cuando llega a estos lugares ya después, en muy pocos casos, siguen haciendo lo que venían haciendo, ¿no? Pero ya cuando uno llega a un lugar que tiene familia, que tiene todo, tiene que estar haciendo cosas que a lo mejor no son las mismas, ¿no? sí. sí Pero sí. Yo, yo sé que tú estás haciendo cosas por otro lado. Eh, aparte de hacer tu trabajo, está también con la vela igual que lo está haciendo Ñañe y lo sí, está haciendo sí. mucha gente, Pedro Luis por otro lado, ¿entiendes? Mi hija Patricia, incluso en, en México y... Y todo el mundo está tratando de hacer lo mismo porque es lo que los conocimientos que tiene. Sí. Pero La yo me alegro. De... Sí. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Dale, hermano, dale, gracias. Dale, un saludo y un abrazo, Juanito. Dale, gracias. Dale. ¡Eh, espero ¡Espejo! ¡Qué Hola. buena entrevista! Oscarito, que habla Oscarito. Oscarito, vamos. Estás en el aire, Oscarito. ¿Qué estás esperando? Vamos, el mundo te espera, Oscarito. No no no no, no, no, no, no. No más que estoy escuchando. Yo no, más que, yo, no más que, yo no más que escucho, no escucho las reyes. Bueno, bueno, pero si vas si va a entrar ahí, habla Oscarito porque Hola, te ladito. pueden desaparecer. Ahí, ahí, ahí. Qué buena chamaco, ¿cómo estás? Qué gusto. No, no, que nada más que espero que este hombre, nada más que espero que este hombre venga, ¿no? Acabo de nuevo a visitarnos. Todo bien. Coño, tiene norteamericano de allá. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú no, ¿El, no, el año no, vien? que viene. No, no, yo, yo ahora estoy separado de la vela, no sé. Ah, Por eso, eh. estoy, por eso estoy diciendo que voy a. No, pero sí espero por que... ahí. Está separado de la vela, pero no, no tan separado. Vamos, vamos a ver si, a lo mejor me planifico un viaje, vamos con, con, voy con la familia allá, porque está lindo Vallarta, es ¿eh? muy bonito Vallarta y se pasa muy bien. Pero por ahora estoy aquí vamos, y estoy mujer, haciendo sabes, un saludo. Estoy... Parece que a Oscarito se le va un poco pues la, pues la acción. A Oscarito se le va un poco la conexión, pero ha estado muy pendiente de tu entrevista y me ha estado hablando sí, sí, Oscarito, eh, me lo encontré allá, yo no me, acuerdo, no me acordaba de él de Cuba, no sé si lo vi algunas veces, eh, pero me ayudó mucho, fue muy cariñoso, compartimos, compartimos mucho allá, en, me dio una vueltita por ahí, estuvimos conversando de veras con los muchachos pasé muy bien en me hizo muy bien en Vallarta qué bueno qué bueno se me alegra mucho carito y yo en, en, eh, trabajamos juntos en la base del Mella en, en la base sí. de, en, en Ciudad Habana, en el Meya sí. eh, eh, Opa eh, hay otros que te quieren saludar vamos a esperar vamos a, a hablar un poquito nosotros los que los en los que los que quieren saludarte se conectan eh, eh, vamos a tratar de, vamos a, a explicar un poquito, a ver cómo es que tienen que hacer para subir, porque a veces hay personas que quieren interactuar, pero no pueden. Eh, a través del link de StreamYard que se ha estado subiendo en las redes sociales, eh, tanto por el chat de, de Facebook eh, como por el chat de, del canal de YouTube, Vela cubana entre la pasión y lo competitivo, ahí está el, el, el link de StreamYard, pueden entrar a ese link y seguir los pasos y se hace muy fácil, en dos pasos ya están arriba. Porque a veces, maldito lo que pasa es que quieren interactuar, pero eh, tú sabes que no es lo mismo como hacer una simple llamada de WhatsApp sí. eh, y entonces se hace un poco complicado. Eh, Robertico quería eh, también saludarte. Estaba por ahí, ver ¿ah, pues, si de pronto está Robert lo puedes subir. Eh, ahí está. ¡El Espejo! ¡Ruby! ¡El Espejo! ¡Qué, qué, qué buena entrevista! Sí, me enteré de muchas cosas. A mí me hubiese gustado que hubiese hablado ahí de él. Cuando fuiste fisioterapeuta del Ballet Nacional, ¿no? Estu preparador físico. Estuve preparador preparado físico del, del ballet Nacional un tiempo ahí que tuve unas una cosas con el equipo y no me, no me gustó la forma que, que, que hicieron... Sí, tuve dos o tres protestas ahí y no me gustó la, la decisión que tomar, me, me separé un rato, creo que fue como un año estuve separado del equipo nacional. Y estuve de preparador físico de, de del ballet, eh, aprendí mucho, andaba alguna persona ahí, uno de los preparadores físicos era un tipo que sabía mucho de preparación física, aprendí mucho ahí, me ayudó mucho y creo que cuando regresé otra vez, regresé con, otro, con otra mentalidad acerca de lo que era a, la preparación física, ¿no? De qué músculo eran más, eran más importantes que nada porque antes lo que hacíamos, sí. salíamos, bajamos con, la, con el con y todo todos cuidados que había ahí, que bueno, era lo que teníamos. Y, y a mí me encantaba, es decir, eh, y no era así. Eh, en la mayoría había, había, había que hacer otro tipo de estiramiento como de, es decir, otro tipo de entrenamiento como de estiramiento, cosas así. Aprendí mucho. Fue un, una vez, fue un año allí y aprendí y traje otras cosas, cosas que me han ayudado mucho en, en mi carrera como entrenador. que ¿no? ya después de eso creo que tuve como dos, tres años sí. más. Sí. Yo, de, de, de, de, de, de, de otro tipo de entrenamiento, como de estiramiento, cosas así, aprendí mucho. Fue un, un, un año allí. Oh, es el es? Eh, bueno, oh, va, nada te mando saludos, saludo, muy contento. Gracias por dar la entrevista. Y, nada, no. y la verdad que tú, hoy te escuché hablar, y me acordé de muchas cosas cuando nos encontramos en Uruguay, cuando nos encontramos en buceo allá en Uruguay, que ya no te acuerdas ni de eso, ya. Sí, como que no me acuerdo, muchachos, el cabrito <risa> que tenía chino, me dijiste una vuelta, pero es que son muchas cosas. Eh, como dice Maile, cuando me dice la de Miley, tenemos que otro, otro, otro día hablar como el, el Osvaldo o el Chen entrenador, los entrenador, entrenadores, ¿sí? no sé. Sí. Tenemos que hablar de, de anécdotas, ¿no? Y, y esa fue una buena, ¿eh? eh sí, como sí. Empezaste de, como empezaste de, de masajista. sí. sí. Eh, Dejaste a este, o, o si no fue a Ricky Marty, fue a. A Cuando la de baile, tenemos que otro día hablar como el Obato o el Chien entrenador, los malos entrenadores. Ya, el espejo. Te dejo con Koki, te mando saludos. Y después contamos. Koki, te quiero. Igual, igual. Un abrazo. Oye, pues, mi hermano. Tú sabes, ¿Sabe? iglesia, o, si no siempre agradecido de lo que me enseñaste en Cuba, muy dispuesto la siempre la a la la ayudarme a personas. Eres de los grandes porque, el porque, el porque ayudabas la a la, la gente la a de gente de ser de grande. La, el espejo, ¿sabes? Me siento con muy. Te mando saludos y después contamos con como un abrazo. Gracias, ¿sabes? Siempre agradecido de lo que me enseñaste tú, muy, muy dispuesto a ser de ayudarme a, a personas. Lo veo? grande porque nos ayudaba a la, la empleo Te y te, te, te, te mando saludos. Bueno, y después contamos hermano, que se ¿Aló? Eh... Oba, sí, eh, parece que alguien tiene también activado YouTube y por eso es que se oye en momentos diferentes. Ajá. Ese, ese es el punto, pero vamos a ver si de pronto vuelve a subir el coqui, porque ya sabemos que ni tú ni yo somos. <risa> no, ahí. ¿Aló? Eh, Oba, sí, eh, parece que alguien tiene también activado YouTube. Y por eso es que se oye en momentos diferentes. Sí, bien, bien. ¿Tú tienes Pero vamos a ver si de pronto vuelve a subir el COVID, porque ya sabemos que ni tú ni yo somos. No, no lo vemos. No vemos. Ahora no te oigo. Eh, parece que, no sé... Eh, estas son cosas que pasan porque esto es en vivo así que eh, no nos vamos a preocupar eh, ha sido una tremenda entrevista Osvaldito, estamos súper contentos la verdad es que sabíamos que cuando tú vinieras iba a ser una noche maravillosa eh, no, no, dime, dime dime, dime mira, me alegro mucho uh, porque el, el, el como te dije a ti, la el objetivo aquí era hablar de algo general no de lo que la vida deportiva mía por, por ejemplo es algo que, que, que pasa ¿no? no tengo mis propias cosas ¿no? y, y como entrenador también y me gustó mucho la etapa de entrenador como te dije anteriormente la etapa de eh, de, de atleta a, en este caso nosotros que estábamos concentrados en la habana eh, estábamos bajo mucho estrés, ¿no? Eh, estábamos viendo todos los días, estaba viendo ya mis contrarios, a Nahue, a, a eh, que en estos días, ¿no? Eh, estaba viendo a bajo lo dormíamos en la, la misma habitación, estábamos viendo en esto, todos los días estábamos interactuando, eso a veces eso traía choques y traía a, a, estrés, ¿no? A, aparte de estar estresado en el agua, ¿no? El, el estrés que tra, traía muchos mucho volúmenes de, de entrenamiento. Eh, traía mucho estrés psicológico y físico, eh, que en una forma u otra nos ayudó mucho, y nos ayuda mucho ahora, hemos hablado Ernesto y yo, con uno de los que más hablo, con Jorge, eh, que estamos donde estamos por, por, por esas cosas, ¿no? Por todas las cosas que pasamos y que las superamos, ¿no? Como tú dices, vamos a, a superarla, ¿no? Eh, sí. ahora yo estaba en Miami, estuve en do, el 2019, estuve en Miami, me iba más bien, creo que ha sido el club que mejor me ha ido. Eh, en, en todos sentidos, ¿no? Y como siempre empecé a subir, a, a, a sacarse ese tipo del hueco que nadie lo había sacado, empecé a sacarlo del hueco, porque estuvo un año, estuvo como dos años allí, fue que levantó todo aquello, que hizo todo aquello, la fundación, todo, hizo un tremendísimo trabajo porque ahí, para qué eh, llevo yo y, y saco a estos muchachos, los estoy sacando adelante, pero las cosas no, no, no salieron como, como tenían que salir con los papeles, y mi familia tampoco se quiso mudar para Estados Unidos. Dos cosas que no... Eh, que tenía en contra. Y entonces, eh, regreso para acá y digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No quiero trabajar en la vela, ¿me entiendes? No quiero hacer vela aquí. Y paso un curso de, de, de camionero y entonces estoy manejando ahí. estoy, lo más bien, me va lo más bien. La gente se queda, ¿cómo tú puedes manejar esto? ¿Cómo tú puedes manejar aquello? Eso es, lo, es, importante. Porque, sí. es, decir, Eso es lo importante. Sí, es yo no tengo trabas, es decir, hay que empezar otra cosa, nos planificamos y empezamos, empiezo a las 2, 3 de la mañana, a veces son las 5, a las 6 de la tarde no he a la casa. Claro. Y la mujer no a la casa, debe estar cansadísimo, nada, yo voy normal, me baño y sigo, y al otro día me, me vuelvo porque, si, si, si fuimos, es decir, desde niño estoy entrenando, desde niño estoy compitiendo, es decir, eh, esto es una nueva, te lo agarras como una nueva etapa, ¿no? Así Cuidado. mismo, así mismo es. Todos, Osvaldito, tenemos nuestras diferentes guerras. Eh, eh, habemos vénate mucho... mira a ti, eres una mujer soltera, eh, estás trabajando, te va bien, tienes dos niñas hermosas. Gracias, eh, eh, Nada, ahora te vas para Miami, te ah, en ah, Claro, Q, allá nos vemos. ¿Cuándo la ves? regata? ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo es la regata? Del 20 al 23. Del 20 al 23. Por ahí estaremos. La verdad es que ha sido un placer enorme, Valdito, hablar contigo otra vez. Sí, muchas es, gracias. Haciendo es trabajo. Bueno, sí, Es bueno eh, saber que tenemos eh, una historia que no siempre es la, como la queríamos, pero que todas esas cosas nos sirven para superarnos en la vida y que ya a la vez que seamos maduros, que seamos adultos, eh, ve todas esas cosas como parte buena que nos formaron como personas, eso al final es lo más importante por eso, por eso es que ha llegado tan lejos por eso es que es el hombre que te has convertido que no hay dudas que es un excelente entrenador excelente atleta, excelente persona te han demostrado el cariño a través de todos esos mensajes que después tendrás tiempo de leer con calma, porque han sido mucha gente que te han escrito no tendrás tiempo de verlo de verdad ha sido un placer algo que quieras agregar antes de, de cerrar que nos hemos robado casi dos horas de la gente pero ha sido muy bueno sí nada um, déjame no sé qué dice aquí se te oye y ya, te ya, ya ya eh, no nada todo bien eh, siempre son 40, más de 40 años no entonces no nos alcanza el tiempo eh, como tú dijiste eh, me gustaría digamos, el año que viene ¿no? nos ponemos aquí volvemos a hacer otra un poquito hablando más de la de la, de las anécdotas no de las cosas graciosas curiosas que pasan y es una sola vez en la vida no esa me gusta me gusta mucho más esa que, que cualquier otra cosa la <risa> vamos a tomar en cuenta Sí, sí, sí. Bueno, nada, muchas gracias muy buen trabajo que están haciendo ustedes ¿eh? Eh, Robert eh, yo lo quiero mucho, Robert López, aquí mencionamos nombres y si se me olvidó alguno eh, Les pido disculpas, no mencionamos mucho le, le traté de pasar por arriba lo más que pude pero fueron personas que, que fueron muy importantes para todos nosotros, ¿no? de una forma u otra buena, mala, peor, regular o súper buena eh, sí. tuvo el, el, el gran Jorge Yáñez tuvo el bate ahí eh, eh, gente que iban siempre con, tan cariñoso siempre con esa, esa energía que nos inyectaba a todos, para él para él, él no era como de la habana, era universal. Y entonces, el viejo melón que en paz descanse, y toda esa gente que eran universales, eran de, todo, de todos nosotros, ¿no? Eh, esa, eso es lo, lo, lo bonito como se lleva de, de esto, ¿no? Y, y hay muchas anécdotas, muchas anécdotas que podría estar tres horas más hablando de las cosas quedan curiosas aquí que pasan en, en así, es. así es, necesitamos no una hora ni dos, necesitamos por lo menos una semana que nosotros los cubanos hablamos sí. demasiado ah. qué Mira, ¿por qué no hacemos una en que nos juntemos eh, no sé eh, Pedro, Luis eh, Ernesto eh, Jorge Áñez eh, el bate y, y, y hablamos así de anécdotas, nos vamos, nos vamos turnando de anécdotas cada así, uno, para no. que tú veas gracioso cuántas cosas impresionantes nos han pasado a nosotros, ¿no? o en aeropuertos o esto el lo otro, cosas que, que, ¿no? que, que son muy buenas de contar ¿no? eso viene, eso viene vamos por etapa ahora mismo estamos en la parte de historia, pero eso viene oh, de verdad un placer muy muy grande Te agradecemos gracias. mucho gracias por tu tiempo ¿verdad? a ti a ti que sabemos que eres muy ocupado, muchas felicidades por esa familia hermosa que tienes, pues vos, salúdalo y agradecele de parte de nosotros, señores, lamentablemente todo lo que empieza tiene que terminar, así que nos tenemos que despedir, siempre con la satisfacción de saber que estamos contando la historia de nosotros mismos, de esta vela cubana que tanto queremos, tanto nos apasiona. Así que los esperamos el siguiente domingo con otras cosas nuevas. Espero que pasen buenas noches. Chao a todos. Dale, gracias. Chao.